en la sala de sesiones del Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería la sala más representativa de nuestra casa de estudio presidida por las imágenes de nuestros fundadores el ingeniero Eduardo de Javi migrante que llegó al Perú y fundó en 1876, como director designado por el presidente de la República de entonces, Manuel Pardo y A mi nombre soy el profesor Álvaro Montaño, jefe del fondo editorial de nuestra casa de estudios y es para mí gratísimo poder conducir este evento que por cierto no es aislado hace solo una semana tuvimos un evento con este mismo propósito de promover la reflexión sobre nuestra amada patria nuestro amado Perú y el expositor entonces fue el doctor Cinesio López muy reconocido sin duda por todos ustedes y junto a él la joven antropóloga Saruji Andrade y justo en ese momento estaban presentes muchos jóvenes de otras universidades liderados por sus uh, respectivos jefes de delegación y estuvieron presentes fue un momento memorable como lo es este en que contamos con la asistencia de todos ustedes bueno el programa es eh, el señor rector hablaré en un momento en que lo vea eh, adecuado y eh, los invitados a exponer están el doctor Arturo Talledo Vicerrector de investigación el ingeniero Mesías Guevara ex gobernador de Cajamarca y presidente de este gran partido histórico en el Perú que es Acción Popular, y el ingeniero Michel Ascueta, histórico alcalde de Villa El Salvador. Personalidades, presupuestos muy adecuadas para la reflexión que nos convoca. Están aquí también personalidades académicas, jóvenes estudiantes y prensa que asiste al evento. Eh, consulto al señor rector si desea iniciar con unas palabras de saludo no, el doctor Tallero y luego, muy bien, y luego, sí, el señor sí, vicerrector tiene la palabra una intervención que puede ser de la extensión que usted considere 20 o 30 minutos, perfecto, gracias muchas gracias señor rector muchas gracias Álvaro a los invitados y a todos los presentes eh, soy vicerrector de la Universidad Nacional de Ingeniería y voy a tratar de enfocar digamos eh, cuáles son las perspectivas ¿no? Eh, ¿cuál, sería, ¿cuál debe ser el aporte tecnológico de las universidades del país digamos para generar más unión entre los peruanos más riqueza y más unión entre los peruanos ese sería el, el énfasis que le voy a dar a mi exposición voy a comenzar Diciendo eh, que la uni se dedica a la ciencia, la uni es ciencia, es ingeniería, es tecnología, la uni es física, sobre todo matemática. Quiero decir con esto, eh, usa lógica rigurosa. También en la crisis actual se ha hecho evidente la sensibilidad social de los estudiantes, de la CUNI, sobre todo, y del doctor López Chau, apoyando dando albergue a los estudiantes de provincias. Nuestra preocupación por los más débiles, el interés por aportar a las soluciones de los problemas nacionales. Hoy día, usando lógica rigurosa y nuestro interés por los problemas de la patria, quisiera comenzar esta intervención ensayando una explicación a los hechos que vienen ocurriendo en nuestro país en primer lugar voy a mencionar una frase de la presidente de la república la presidente de la república dice que no sabe por qué la repudian sus hermanos del sur yo diría que hay que explicarle a la señora presidente que el año 2021 ganó las elecciones un representante del perú rural y desde el 7 de diciembre del año 2022 tenemos en el poder un gobierno cívico militar capitalino que es totalmente visto como adversario por ese Perú rural que ganó las elecciones es decir, ganaron las elecciones los unos pero nos están gobernando los otros yo creo que esa es la clave para entender cuál es la situación actual la mayoría de peruanos que ganó las elecciones el 2021, se siente que le han robado su triunfo cuando digo Perú rural, me refiero en realidad al Perú rural y urbano marginal al Perú agricultor, al Perú minero, al Perú que sufre las consecuencias de los proyectos mineros, pero no los beneficios lamentablemente hay que decirlo la persona elegida el 2021 no fue el mejor representante de ese Perú rural. Y como todos sabemos, pasó lo que pasó. Este presidente fue acosado desde antes de, de asumir sus funciones hasta que finalmente el Perú oligárquico logró sacarlo del poder. El problema entonces, trato de seguir haciendo un diagnóstico de lo que pasa, el problema entonces no es sendero luminoso y tampoco es la constitución. El problema no es sendero como lo dice la ultraderecha, pero hay que admitir que existen grupos violentistas. El problema no es la constitución sin dejar de admitir que si nos actamos de ser un país democrático deberíamos tener derecho a decidir por previsito si cambiamos o no la constitución. El problema, dije, no es sendero, no es la constitución. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es la falta de unidad nacional. La gran división entre los rurales y urbanos marginales versus los urbanos occidentales. Llamemos así a los peruanos que viven en la ciudad y que les va bien y que no quieren saber nada de los problemas sociales. Entonces, los políticos tienen que trabajar... Mucho en lograr esta unidad nacional para constituirnos en una nación sólida. La crisis actual va a durar tanto como dure la convocatoria y el proceso de nuevas elecciones. Es decir, con esta presidenta no esperamos ninguna solución. Pero, acabada la crisis, quien gane las elecciones tiene que trabajar en la disminución de estas diferencias, de estas brechas entre los unos y los otros. Y la universidad puede aportar mucho en ello. Y el desarrollo de tecnología desde las, desde las universidades debe ser un elemento forjador de integridad nacional. La UNI hace tiempo que ha entendido esto. Y por eso la administración del doctor López Chau está desarrollando una política de convenios marco y, y convenios específicos con diferentes universidades del interior del país. Tenemos convenios con diferentes universidades del interior del país. ¿no? La UNI instintivamente ha iniciado este proceso y tiene acuerdos con universidades de diferentes provincias. De Moquegua, de Amazonas, de Cajamarca, por mencionar solamente los convenios más, reci más recientes que hemos firmado. Como una forma de acercarnos más al Perú profundo, es también importante el desarrollo de filiales de la UNI en diferentes regiones del país. Esto también puede contribuir a la unidad nacional. Tenemos en el Congreso una ley por aprobar para crear la filial de la UNI en la región Amazonas. En México... Las filiales de la UNAM han tenido bastante éxito. Hay filiales de la UNAM por diferentes estados de México. Quisiéramos que la UNI se convierta también así en una expansión de, de la enseñanza para desarrollo de ciencia y tecnología. El, el punto central de esta intervención quiere dejar constancia de que se puede hacer desarrollo de tecnología desde la universidad como generador de riqueza y elemento integrador de nuestra nación la función básica de toda universidad es formar profesionales no en nuestro caso formamos ingenieros arquitectos y científicos y desde hace décadas somos reconocidos por formar los mejores profesionales del país la segunda función es desarrollar investigación científica y en eso si nos comparamos con las universidades nacionales, no estamos muy mal. Pero si nos comparamos con las instituciones internacionales, nos falta mucho. Tenemos mucho que hacer. Estamos a la cola en realidad. Y es que la investigación científica necesita mucha inversión. Países como Corea del Sur invierten 4% de su Producto Bruto Interno en investigación. Brasil invierte alrededor del 1% de su PBI en investigación, y Perú invierte solo el 0.3% de su PBI en investigación. En España, solo la telefónica invierte mil millones de euros anuales en investigación. Y en Perú, la misma empresa nos está costando mucho a los peruanos cobrarle 3 mil millones de soles desde hace 15 años. En nuestra universidad, hemos decidido en este quinquenio dar prioridad a la investigación aplicada, al desarrollo de tecnología. De modo que al terminar nuestro periodo, podamos exhibir como resultado que la investigación que se hace en la UNI, contribuye al desarrollo económico del país. Y cuando hayamos logrado esto, diremos que somos una universidad de tercera misión de tercera misión es decir, una universidad con capacidad de hacer transferencia tecnológica cuando los resultados de nuestras investigaciones sean productos comercializables y o de gran impacto económico en el desarrollo de nuestro país entonces diremos que somos una universidad de tercera misión los técnicos ¿no? del MEF y del MINEDU han entendido esto y nos están apoyando. Nos han dado un presupuesto especial para crear una planta piloto de hidrógeno verde. Eso es muy bueno. Y eso es, una, es un reto que tenemos que hacer, señor rector. Además, eh, investigadores de la UNI, con diferentes financiamientos, de CONCITEC sobre todo, eh, desarrolla actualmente ejemplos de proyectos en los cuales la UNI contribuye al mundo rural, a las provincias eh, Suburbanas, ¿no? Eh, como por ejemplo, eh, hay materiales para casas confortables en tiempo de friaje, ¿no? Puno, por ejemplo, ¿no? Imágenes para control de plagas en diferentes embríos, Cajamar, Cachotas, se han desarrollado proyectos ahí desarrollo de un dispositivo portátil para el tratamiento eficiente de agua para el consumo humano en zonas rurales la UNI está trabajando en eso ya y hay muchos otros proyectos y debemos todavía eh, incentivar más este tipo de proyectos pero perdón, en particular en esta universidad Hemos dado prioridad a proyectos que creen gran impacto económico, ¿no? o proyectos que están creando impacto económico a nivel mundial en estos momentos. Nosotros queremos desarrollar también ese tipo de proyectos. Me refiero a proyectos como el hidrógeno verde, ¿no? donde nuestra misión principal es formar profesionales en esta actividad eh, que, que crea mucho mucha riqueza. el Perú y países latinoamericanos como Chile, Argentina y Colombia tienen condiciones para producir más eh, hidrógeno verde del que necesitan y se le ve entonces gran potencial de exportación. Por ahora ese es el futuro del Perú. ¿no? Si es que logramos desarrollar hidrógeno verde en el país consumiremos muy poco de él pero crearemos riqueza a través de la exportación. Ese es un punto de vista. Ojalá que, logramos crea, que logremos crear industria nacional también a, eh, a partir del hidrógeno verde. Hay eh, expectativas de usar el hidrógeno verde a nivel local como combustible vehicular. No ahora, pero en, en los próximos cinco años, digamos. El hidrógeno verde, eso sí es urgente, ojalá que lo podamos hacer lo más pronto posible. El hidrógeno verde es también un elemento importante para producir fertilizantes. Cierto. el rector y yo tenemos contacto con una empresa que se llama Nersai y que pretende invertir unos 100 millones de dólares en hidrógeno verde a su vez una empresa brasileña está apuntando a ser el comprador de ese hidrógeno verde para hacer fertilizantes ¿No? eso es una muestra de que el hidrógeno verde tiene un, un, una importancia en esa área en esa industria del fertilizante que tanto necesitamos no, nuestro rol como universidad es en primer lugar la formación de ingenieros y técnicos de alto nivel con grados de maestría y doctor para que desarrollen esta industria es decir, no esperemos solamente que la, las industrias internacionales, las industrias extranjeras empresas grandes, transnacionales vengan acá y nos pongan una máquina y creen, y, y produzcan el hidrógeno verde y que se lo lleven, y que sean ellas las que se lleven la mayor parte de la riqueza lo importante es formar también a nuestros profesionales, para que ellos intervengan en el proceso, y si es posible también encontrar capitales nacionales no sean este, privados o sean estatales, No, esa es la idea esa es la razón, y eso es todo lo que esperamos nosotros eh, fomentar a partir del hidrógeno verde otro tema importante y de gran impacto a nivel mundial es la electromovilidad cierto y cuando hablamos de electromovilidad nosotros hemos eh, visualizado en esta universidad tres áreas que son aprender a fabricar baterías de litio ¿no? aprender a construir motores eléctricos hemos incorporado ya la, a las personas capacitadas para estos eh, temas y también estaciones de carga de las baterías de vehículos eléctricos, son temas que ya se vienen desarrollando a nivel de laboratorio, a nivel de proyectos de investigación, queremos que esto se propague a nivel de comercial. Eh, aquí hay que mencionar la problemática del litio, ¿no? El, el litio es un problema, eh, digamos, es un tema que nos hace recordar mucho a, a la región Puno, ¿no? Y, y, y hay que discutir un poco el litio, porque ese, esa riqueza, acá hay un profesor, eh, Víctor, que está ahí, y que siempre me pregunta, y que siempre me pregunta, Arturo, ¿y cuándo vamos a, a, a producir el litio? ¿Cierto? Entonces, hay, hay mucha gente que está interesadísima, y, pero el, el, el litio está, digamos, eh, enmarañado. ¿no? ¿Por qué no producimos litio? Es un tema que, que tiene que un político, un presidente o... o eh, algún líder tiene que tomar una decisión política y eh, eh, sacar el litio de, de la tierra y producirlo y, y, y convertirlo en baterías, por ejemplo, y en carros eléctricos. ¿Cierto? Ese es el tema. ¿Y por qué se enmaraña? Eh, se enmaraña porque hay una empresa que ha hecho demasiada difusión. A mi modo de vista, la, la empresa Yellow Cake hizo demasiada difusión de haber encontrado y, y parece que lo que ellos están buscando son socios para explorar, están en la primera etapa, exploración. Y cuando uno va al Ministerio, yo he ido al Ministerio de Energía y Minas, me dicen sí, pero acá ellos dicen que produce litio, pero no, no tienen ninguna evidencia cuantitativa, porque solamente han explorado tres o cuatro eh, perforaciones y a partir de ahí sacan una extrapolación. Ellos necesitan hacer por lo menos unas 200 eh, perforaciones para decir, si sí, tenemos litio en tal cantidad. ¿Cierto? Eso es un tema. Eh, y otro tema es que, bueno, tienen temas judiciales porque no pagaron ciertos impuestos. La cosa es que eh, este tema tiene que, eh, digamos, dilucidarse rápidamente. Sin embargo, eh, eh, el tema... De, de la mina del litio, es un tema que es importante, digamos, para entrar en conexión con el pueblo de Puno. no Industrialmente, nosotros como UNI podemos difundir el tema de las baterías de litio, porque cuando uno produce baterías de litio, el costo de la batería, eh, perdón, el costo del litio respecto al costo de la batería es solamente el 5%. O sea que usted puede traer litio de China y todavía hace buen negocio produciendo las baterías. Sin embargo, yo creo que el, el, el tema tiene que ser inclusivo, incluir, inclu, eh, valga la redundancia, a, la, a, a, a, a las regiones donde existe la mina. Urge entonces ahí una, una decisión importante. Finalmente, eh, eh, para mencionar lo que viene haciendo la UNI desde Inictel... Desde la UNI, desde INICTEL, eh, estamos trabajando mucho en la conectividad digital, ¿cierto? Y en este caso, es importante, eh, es importante usar, digamos, un elefante blanco que tenemos ahí, y casi no se le da uso, la red dorsal de fibras ópticas. Yo creo que hay que usarla esa. Y yo creo que es una tarea eh, que tenemos que hacer conjuntamente con INICTEL UNI. Finalmente finalmente en esto de, de abrirnos, de, de, de, de juntar a todas las partes que estamos en conflicto, ¿no? Eh, yo creo que debe haber un intercambio interuniversitario entre las universidades, digamos, de Lima y las universidades de provincias, ¿no? Y no solamente entre universidades, sino entre las diferentes instituciones gubernamentales de las regiones, de las regiones que no son Lima. Eh, por ejemplo, todos sabemos que hay un serums. Mi hija es médica haya ha hecho su servicio serum en, en Madre de Dios. Yo creo que deberíamos discutir si es conveniente un serumi, es decir, un serum de ingeniería. De tal manera que nuestros estudiantes vayan a aprender qué hay en las minas, qué hay en las regiones, y este, aprender y también a enseñar. Por ahora lo dejo ahí. Muchas gracias. Gracias. Eh, hubieron unos tiempos míticos cuando el espíritu de comunidad se cernía sobre Lima. Fueron ciertamente, entre otros muchos seguro, en los siglos pasados, aquellos de la comunidad autónoma autogestionaria de Villa El Salvador. Y, por supuesto, recordarlo nos hace pensar de inmediato en Michela Escueta, que expresaba, expresó en su momento, de manera tan clara, ese espíritu de comunidad. Y lo convocamos en estos momentos para que nos hable de las perspectivas de nuestra patria. Lo recibimos con mucho cariño en estos instantes. Gracias. bueno Muchísimas gracias. Y un saludo muy especial, un agradecimiento al rector, don Alfonso López Chávez, al vicerrector. ...por esta invitación a de Guevara, un amigo... ...y somos medio paisanos porque yo... ...mi segundo nacimiento es en Jaén, de Cajamarca... ...hace 54 años, ahí llegué, con su familia... O ...se imagínense... Eh, ...¿no habías nacido, no? ¿o qué? Pero de verdad que... ...cuando entran a mi página dice Origen, de Jaén, ¿no? Entonces me da mucha alegría estar también con él y con los profesores, docentes de la UNI y especialmente con ustedes, con los jóvenes también presentes. ¿no? De verdad que gracias por eso. Bueno, como me han pedido también conversar un poco sobre lo que pienso de estos momentos tan difíciles y para todos nosotros realmente llenos de preocupación desde hace varias semanas. Pero preocupación real, no solamente ver lo que está ocurriendo sino sufrir las muertes pero sufrir, sufrir de todos y cada uno de los peruanos que mueren como ha ocurrido en otras circunstancias que también nos tocó vivir no de otra manera pero vivir muertes y muertes y sobre todo de qué zonas del país y necesitamos soluciones necesitamos soluciones como estuvimos hace uh, unos meses aquí en la UNI ...con las propuestas, ¿no?, de doctor Alfonso López Chau, acá en la universidad. ¿Cuál es, ¿Cómo evalúo, haciendo también, he escogido cuatro puntos, que no significa que son los únicos, ni significa que ese es el orden? El orden, igual que los otros puntos, también los ponen ustedes, ¿no? Pero, ¿cuáles son los problemas? o ¿Por dónde van los problemas, en mi opinión, los principales, sobre todo los principales, para dar soluciones? Y pongo así, ya digo, por favor, olvídense del orden y luego además que seguramente hay otros puntos y otras causas importantes. ¿no? Para mí, y cuando me preguntan lo digo siempre, el problema número uno es la debilidad institucional del Perú. Que sin eso no podemos funcionar. Y es, yo le llamo, el hueso duro de roer de la sociedad peruana de sectores populares, sectores medios, sectores ricos, nadie, no lo entienden, no quieren entender que un Estado moderno, una sociedad moderna, se basa en la institucionalidad democrática, que funcione bien, que funcione de manera transparente, que tenga resultados y que también se analice y vaya mejorando. Y cuando digo que es lo principal, ¿por qué? Porque si no hay institucionalidad, amigas y amigos, no se puede planificar. Todo lo que nuestro amigo Arturo Talledo, el vicerrector, ha dicho, si no hay institucionalidad, tú mismo lo has dicho, con otras palabras, no podemos planificar, no se puede planificar. Entonces vivimos en el inmediatismo permanente, en el cortoplacismo, y por poner ejemplos... De ahora que hemos vivido, algunos no estarán de acuerdo con lo que voy a decir, pero bueno, el gobierno de Castillo, 70 ministros con un promedio de, de mes y medio de gestión. ¿Qué, ¿Qué se va a hacer ahí? Sin evaluar otros aspectos. Pero es de antes igual. Y luego, por favor, bájenlo a todos los niveles, como he dicho, de la sociedad peruana. No hay funcionamiento real de las instituciones y de las organizaciones. Entonces no funciona el ejecutivo, no funciona el legislativo, no funciona el poder judicial, no funciona la salud, no funcionan otros proyectos mineros, no funciona la tecnología. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Y la única manera por eso yo lo relaciono con las soluciones. Fortalecer institucionalidad a todos los niveles y fortalecer organizaciones. Segundo aspecto, que creo que es otro de los problemas graves que también se han tratado aquí en, en la UNI, en otras ocasiones es esa falta de concertación entre diferentes actores sociales del Perú no nos conocemos no nos queremos no queremos relacionarnos tenemos distintos puntos de vista y no nos interesa inclusive debatir, yo creo que esta misma mañana acá es un ejemplo de solución, porque no hay espacios de debate. No hay, ya digo, el reconocimiento de la diversidad nacional. Digo reconocimiento, o sea, conciencia de todo ello. No entendemos que hay una riqueza cultural de las diferentes pueblos y naciones del Perú, lo estamos viviendo ahora. ¿Cómo va a decir una presidenta, se le escapó, quizás, Puno no es el Perú? Por favor, no sé quién le redactó ahí el, ¿no? podía haber dicho de otra manera distinta, a lo mejor, pero es terrible, ¿no? Entonces, creo que eh, este segundo aspecto es realmente importante. Tocarlo como causa de muchos de los problemas que tiene el Perú y solución también. Cómo concertamos más... ...a partir de los aportes de lo, y las diferencias de los grupos humanos que conformamos el Perú... ...y eso es posible, pero ¿cómo lo va a ser posible? Acá y en cualquier parte del mundo, pero acá llegamos a extremos de... ...como lo acabo de decir en varias entrevistas, quizás alguno me ha escuchado... ...que a lo mejor no nos damos cuenta, pero yo lo repito siempre... ...abrimos eh, los noticieros, los periódicos, los mensajes... Y dicen, y ahora noticias del interior del país. Y dice, el ministro ha viajado al interior del país. Los congresistas han viajado al interior del país. Y yo siempre digo, ¿Lima qué es? ¿El exterior del Perú? Es lo lógico. Es el exterior. Y lo decimos de la manera más natural. Podían decir, me voy a Cajamarca, me voy a Chota, me voy a, no sé, ¿no? A Yunguyo, donde quieran. Pero se dice todos los días, todos los días y todos los medios y todos los periodistas. Creo que el mejor ejemplo de este no entender el Perú, quizás es esto tan triste. Lima es el exterior del Perú, el exterior del Perú. Entonces, por eso digo, entender estos puntos que estoy diciendo y las soluciones también a la vez. Es necesario concertar, es necesario encontrarnos y es necesario aceptar las diferencias. No to, se puede solucionar todo eh, con, por unanimidad. No se puede. En un país como el Perú no se puede. Entonces no se entiende a, a los yungas, no se entiende a los aguajún, no se entiende, por supuesto, ya a los aymaras, los quechuas, los chancas. ¿Están los pueblos ahí? Están. No es que, que han surgido ahora. Entonces, como segundo punto. El tercero de como problemas es la falta de liderazgos y es también lo digo a a todos los niveles de la sociedad peruana y es muy triste no muy triste no hay liderazgo económico no hay liderazgo político porque lo político es muy fácil hablar de, de la falta de liderazgos políticos porque porque los políticos somos públicos y así debe ser entonces claro, la gente lo dice, no hay líderes políticos ya pero es que no hay líder en ningún aspecto de la sociedad, de la economía acabamos de escuchar ejemplos también y felizmente de la universidad, gracias creo y no, no es porque yo sea, sea franelón de Alfonso ¿no? sino porque es que no había tampoco liderazgo en las universidades no hay liderazgos estudiantiles, reales bueno, no hay ya sindicatos fuertes, no hay comunidades fuertes, pasen la lista. Entonces es otro problema, porque cuando hablo, lógicamente estoy hablando de liderazgo democrático. Y con líderes se puede dialogar. Yo soy en esto muy duro. Con las masas no se puede dialogar. Ni ahora, ni antes, ni después, ni en el Perú, ni en ninguna parte. Se, se dialoga entre instituciones y organizaciones y entre líderes que cumplen y hablo por mi propia experiencia como alcalde, como regidor de Lima, en fin, todos los cargos que haya tenido, ¿no? No puede ser que vas a, a una reunión, a una asamblea de pobladores, se toman decisiones y a la semana o al día siguiente te dicen no porque mis bases no aceptan este acuerdo. No puede ser, y hay que decirlo así, porque ahora que se pide diálogo. Un diálogo es para llegar a un acuerdo y cumplir el acuerdo, no solamente llegar al acuerdo. No puedes igual decir a, a unos invasores llegar a un acuerdo y luego, no, no, no, es que mi gente no ha aprobado. ¿Cómo que no ha aprobado? ¿Qué liderazgo es el tuyo? ¿O qué representación has tenido? Y ese problema estoy uniéndolo, como digo, problemas y soluciones. Porque ahora, a ver, todos queremos, ¿no? Diálogo. ¿Quién dialoga? ¿Y quién dialoga con quién? ¿Y qué nos asegura desde la Presidenta de la República y desde el Congreso de la República hasta las organizaciones que los acuerdos se van a cumplir? Entonces no hay solución. Entonces este es el tercer aspecto que les propongo para reflexionar y también la solución. Construyamos liderazgos que tienen que partir del fortalecimiento institucional. Y así sí. Y el último, para comentar que está ligado un poco con algo que acá nuestro amigo viceministro, vicerector acaba de comentar, es, lo pongo así, que el Perú ha dejado de participar en el ámbito mundial, en el ámbito internacional. Mire, soy muy duro, pero también intento ser sincero, el Perú no pesa hoy día en el mundo y yo les invito, estamos acá en la universidad, entren a cualquier propuesta que hay hoy día, o en estos momentos de diálogos, de, de temas, no está el Perú presente, y no están los peruanos presentes, ni en la ONU, ni en el BID, ni en el PNUD, ni, ni, ni en los organismos tecnológicos mundiales, y luego entonces no entendemos, y no lo entiende actualmente, voy a hablar así claro, la presidenta Dina que se dan cuenta desde el primer día hasta hoy día, está cometiendo errores de carácter internacional. El primer día que no aceptó eh, el asilo para Pedro Castillo, voy a decirle, no me queda nada, pero yo lo hablé con ella directamente ese día, ya no he vuelto a hablar, porque era, era el día que tomaba la presidencia. ¡Acepta el asilo! ¿Tú sabes lo que es el asilo en, en el mundo latinoamericano especialmente? Quien decide el asilo es el país que acoge. Acá podemos decir, no, no, no, no, no, no, señor, es que no lo puedes negar. Y luego que sigan las investigaciones, ¿no?, en el Perú. Pero un asilo no significa que, que no se van a seguir las investigaciones que ha habido. Primer error terrible. Luego meterse con Colombia, meterse con Chile. Y hoy día ha retirado al, al embajador de, bueno, expulsó al embajador de México único desde hace décadas y décadas en ningún país, en ningún país, a no ser que estén en guerra, en guerra, guerra. Pero luego es que nosotros también como sociedad no lo tenemos en cuenta, porque hace décadas, esto lo hablo ya desde la política y desde los políticos, a nadie le interesa, díganme qué partido se mete, quitando esas reuniones que hay, que si lo de Sao Paulo, que si lo de México, que al fin y al cabo es una reunión cada cinco años, que no tiene... Eh, consecuencias prácticas desde el Perú. Entonces, como cuarto aspecto, hay, hay que realmente volver a repensar, ¿no? Ya hay tantos errores en un mes, a lo que le gusta el tema, ¿no? Y ha dicho ayer en el este, como estaban los embajadores, ayer se atreve a decir, y vamos a asumir la presidencia de la comunidad andina y la presidencia de la Alianza del Pacífico y expulsa al embajador de México, no quiere saber nada con Colombia, no quiere saber nada con Chile, y está diciéndolo ayer, ayer. ¿Quién va a venir a reunirse con ella? ¿Cómo le van a dar en estos momentos esa importancia al Perú? Bueno, yo, son esos cuatro aspectos que creo que, que, pueden, que van ayudando también a buscar soluciones. Y les animo, de verdad, sobre todo a los jóvenes que están acá, todos los estudiantes, a pensar en grande, que es otro lema... ...que aprendimos en Villa El Salvador... ...no de mí, por favor... ...yo estoy ahí aprendiendo de los dirigentes... ...y los que saben la historia... Eh, ...la municipalidad se crea... ...como 16, 17 años después... ...y aprendimos a pensar en grande... ...en un desierto... ...en un desierto... ...donde no había nada... ...y no queríamos simplemente hablar de producción, no... ...queríamos un parque industrial... ...y tenemos cuatro parques industriales... ...no queríamos arreglar el transporte... ...sino que quisimos el tren... Cuando nadie lo quise. El tren de Lima existe por Villa El Salvador, disculpen la, la anda que no soy yo, por el pueblo de Villa El Salvador. Eh, que dijimos, no, vengan acá. Y le dimos los 50.000 metros para el área de, de mantenimiento. Llegaron todas las maquinarias y es el único metro del mundo que comienza en la periferia. Todos los trenes y metros urbanos comienzan en el centro de la ciudad y van creciendo. Pero bueno, es pensar en grande. No queremos solamente la salud, tenemos el mejor hospital de todo el Perú, está en Villa Salvador. Y recuerden la pandemia, cuando había algo, al hospital de Villa Salvador o a las residencias de Villa El Salvador. Y así puedo decirles ejemplos, no solamente un, un estadio, sino un estadio donde juega la U y la Alianza. ¿no? Y es en Villa Salvador, todos los domingos se transmite. Pensemos en grande, amigos, pensemos en grande, como la reunión que tuvimos acá con el doctor... Alfonso López Chao y las propuestas que hay para todos los aspectos del Perú y lo último, último, último para también a los jóvenes sobre todo yo les invito a que cada vez que escuchen eso de que en política todos son iguales ¡córtenlo! es otra de nuestras banderas no todos somos iguales no todos somos corruptos no todos somos manipuladores no todos somos ajenos a la realidad como es el objetivo de esta reunión, y por eso, pero cortémoslo, cortémoslo, no, no aguantemos esas frases que ya está tan metida, nos han metido en el cerebro, que todo el mundo lo dice, y no es así. Entonces, pensar en grande, hacer cosas diferentes y unidos, reconociendo las diferencias que hay en el Perú, ¿no? Por ahí voy. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. ...en Perú como doctrina, dijo uno de los grandes personajes del siglo XX peruano. Por supuesto, el arquitecto don Fernando de Terry. Tuve una ocasión, solo una, de hablar con él. y Me causó la más profunda de las impresiones, porque me trató, a mí que era solamente un estudiante, como si fuera la persona más importante. O sea, realmente fue un trato tan gentil, tan generoso que uno no podía dejar de sentirse impactado. Tenemos ahora al presidente del partido que él fundó, un partido que es, por supuesto, parte de la historia contemporánea de nuestro país, que es el ingeniero Mesías Guevara. Él además es también portador de uno de los aspectos de la historia de la regionalización, que sin duda es también un punto central en la reflexión actuar en nuestro país. Así que recibimos al ingeniero Mesías Guevara Amasifont con el mayor de los aprecios. Muchas gracias Álvaro por la presentación, no sé si lo merezco. Eh, quiero agradecer de manera muy sincera a nuestro querido rector doctor Alfonso, a nuestro querido vicerector a Arturo Talledo, también a Michiel, y por supuesto a los profesores y alumnos que en esta oportunidad nos están acompañando. Siempre es muy grato estar aquí en la Universidad Nacional de Ingeniería, sobre todo porque constituye la Casa del Saber, la Casa de la Ciencia, la Casa de la Investigación Tecnológica y Social. El título que hoy nos han puesto como para hacer este conversatorio, perspectivas políticas y tecnológicas, les confieso lo encuentro bastante desafiante, lo encuentro bastante motivador a la vez, porque es la combinación que nunca debe separarse, es decir, la política de la tecnología, yo en lo personal les confieso, me atrevo a hacer una propuesta de que ya deberíamos de hacer un, un modelo económico que se sustente en el conocimiento. Hoy nosotros tenemos un modelo económico que se sustenta en la exportación de materias primas, sin darle el valor añadido, sin darle una nueva característica que nos permita generar no solo una ventaja comparativa, sino ir de la ventaja comparativa a una ventaja competitiva. Es por eso que es importante que nosotros tengamos en cuenta tres fases de nuestra historia como país. En primer lugar, el Perú antiguo, el Perú actual y el futuro. Y es ahí que nosotros desde la ciencia tenemos que generar diversas perspectivas de cómo debemos de ver a nuestro país. Es por eso que existe la corriente filosófica voluntarista y la corriente filosófica determinista. El Perú antiguo, que hoy nosotros sentimos mucho orgullo, se orientó en la política o la filosofía voluntarista el peruano antiguo que es parte de nuestra identidad nunca se conformaron y nunca dijeron el medio geográfico nos ha constituido o nos ha determinado una conducta de vida es por eso que si nosotros revisamos nuestra historia vamos a encontrarnos que en primer lugar somos un país milenario Vamos a encontrar muchas cosas para sentir orgullo. Es bueno que recordemos que el peruano antiguo no se sometió a la agresividad del territorio. Al contrario, fíjense que estableció políticas que hasta hoy debemos de reivindicar, incluso. Y qué mejor si esas reivindicaciones lo hacemos desde la ciencia, de la academia. Por ejemplo, la política hidráulica. Recordemos que en el Perú antiguo se establecieron grandes políticas hidráulicas, ejemplos elocuentes. Como por ejemplo está el sistema de tipón en Cusco, donde hasta hoy creo que no hay ningún sistema computacional que haya podido modelarlo incluso. Cuando vemos que el sistema de desarrenador no existe porque generaron pequeños micro remolinos. Si nos vamos a Ica, encontramos la galería de filtrantes de, de Nazca, los acueductos de Nazca, la, el canal de la Chirana en el mismo Ica. Y si nos vamos al norte, encontramos, por ejemplo, en Lambayeque, el canal de Racarrumi, que hoy sustenta el canal Taime, que riega o riega las, las, los valles de ahí de Lambayeque, o en Cajamarca, que encontramos el canal de Cumbemayo. Pero no solamente eso, fíjense, sino que luego también encontramos la política vial. Entre 30.000 a 40.000 kilómetros de caminos transversales y longitudinales, que integraron el gran Tahuantinsuyo pero hay otro tema que tampoco debemos de olvidar que es la tradición planificadora nosotros hoy en esta época actual peleamos mucho por lo que significa defender que el pisco es peruano pero sin embargo fíjense que hay algo que nosotros debemos de reivindicar como peruanos que es la tradición planificadora que algunos quieren reivindicar como un aporte universal a través de la revolución rusa cuando la revolución rusa se dio en los primeros años del siglo 20 cuando en el Perú antiguo ya existía la tradición planificadora por lo tanto es algo que nosotros tenemos que reivindicar y por supuesto que para muchos hoy la palabra planificación constituye una blasfemia cuando en realidad todos tenemos que planificar tenemos que planificar nuestra vida personal, nuestra vida pre empresarial, nuestra vida eh, como Estado, como gobierno. Y es ahí que tenemos que entender la importancia de la planificación. No, por supuesto, cuando mucho se habla de la economía planificada, y si nosotros analizamos el concepto de economía planificada, vamos a encontrar que es una tautología. Porque la economía de por sí ya es planificada. Entonces son temas que nosotros como país, como nación, tenemos que ver hacia atrás nuestro pasado glorioso. Por eso cuando hablaba nuestro vicerrector Arturo y también Michel, hablaban de eso, en el fondo, de que tenemos que reivindicar el Perú antiguo. Sobre esas bases tenemos que construir la nueva patria. Y por supuesto, mirando siempre nuestro futuro victorioso. Miremos nuestro pasado glorioso para que un presente auspicioso construyamos un futuro victorioso. Por eso decía que es desafiante el título cuando se habla de los temas tecnológicos. Fíjense que en el tema de lo que acabo de manifestarles tiene que ver con la identidad nacional. Ya lo decía Michelle, basta ya de generalizar. Cuando dicen o pretenden decirnos día a día, oye, el peruano es ocioso, el peruano es mentiroso, y basta, pues. Tratan de meternos en la cabeza como bajarle la autoestima. Yo muchas veces le digo, oye, discúlpame, vago ocioso serás tú o tu abuelo. Yo no soy vago de ocioso, ni menos mi familia, ni menos mis conciudadanos, donde hay una profunda tradición democrática y cívica en todos y cada uno de nosotros. Cuando hablamos de economía, sin lugar a dudas tenemos que ahí que ver la relación con competitividad. También se ha dicho en esta mañana, mis antecesores, de la importancia de lo que es la competitividad y la economía. Dentro de eso, fíjense que hay tres pilares fundamentales. Por un lado, encontramos lo que es el entorno macroeconómico, que es fundamental que mantengamos esa credibilidad, esa estabilidad macroeconómica, pero sin embargo también tenemos que ver la parte microeconómica, es decir, llegar al pequeño y mediano empresario, para de esa manera generar empleo. Pero también está añadido lo que es la competitividad, y en esta competitividad encontramos lo que es la institucionalidad. Primero, entorno macroeconómico, segundo, lo que es el tema de institucionalidad, y el tercero lo que es la tecnología y es por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta el desarrollo tecnológico de un país pero personal permítame de manifestarles que yo postulo una ecuación una ecuación que para mi entender es la base del desarrollo del Perú CTI igual a TIC CTI Ciencia, Tecnología e Innovación igual a Tecnología, Información y Comunicación en la ciencia, tecnología e innovación, generamos conocimiento. ¿Y dónde se genera el conocimiento? El conocimiento se genera en las universidades en general. Y por supuesto también en los institutos tecnológicos y pedagógicos. Pero no solamente basta con generar el conocimiento, sino que ese conocimiento hay que trasladarlo a las diversas actividades productivas, económicas y culturales y sociales. ¿Y cómo se consigue eso? Se consigue a través de la tecnología, información y comunicación. Genero conocimiento, pero traslado ese conocimiento. Ya no verlo al conocimiento como un stock, sino como un flujo. De tal manera que nos permita generar una transformación productiva de nuestro país. Ahora, ¿cómo genero conocimiento? A través de la investigación, lo que ha dicho nuestro vicerrector Arturo, pero asimismo también a través de una política de patentes. ¿Saben cuánto de patentes están, ustedes ingresan a Indecopi? Solo el 1% de todas las patentes registradas a nivel nacional son peruanas. El 99% son de empresas biotecnológicas, farmacéuticas, que ahora han incrementado con el COVID toda su capacidad de regalías, mientras que nosotros no estamos llegando a ese nivel. Por eso le decía que es desafiante este tema que hoy nos han puesto aquí en la mesa. ¿Qué significa ello? Que tenemos que seguir propiciando la investigación, pero aplicada, de tal manera que nos permita desarrollar lo que son las patentes. Fíjense que las universidades en general estamos en una gran deuda ahí como academia. Irwin Jones, el que creó el CDMA en telecomunicaciones allá en la UCLA, la Universidad de Los Ángeles, cobraba al año 20 millones de dólares solamente por regalías. Algo que nosotros debemos de hacer. Por eso yo postulo la que debemos generar una sociedad donde haya la economía del conocimiento. Porque eso para mi modo de ver es mucho más rápido para generar lo que significa el desarrollo de nuestro país. Pero por supuesto, todo lo que estamos hablando hoy pasa por algo muy importante, que tiene que ver con el rol del Estado. Ahora, ¿Qué Estado queremos? Por supuesto que hay un gran debate ahí. Un, ¿Un rol del Estado subsidiario? ¿Un rol del Estado protector, regulador o promotor? Yo lo, en general considero que debe ser el Estado promotor de las inversiones públicas y privadas, que debe ser regulador también, y por supuesto de, de protector. ¿Protector en qué áreas? Por ejemplo, en el sistema de justicia, por ejemplo, en el tema de educación, por ejemplo, en el tema de salud. La pandemia nos ha enrostrado a todos y cada uno de nosotros, eh, nuestro sistema de salud más precario que podíamos haber tenido, comercializado. Igual pasa con la educación, una educación que lamentablemente hoy que yo felicito también a nuestro rector y a todos los rectores que están defendiendo a la SUNEDO, no sé si ustedes también pensarán igual, yo sí respaldo esa posición, porque la educación es solo el único camino para sacar el desarrollo de nuestro país. Por lo tanto, ahí viene el tema de la transformación del Estado. Antes se hablaba de lo que era la reforma del Estado, pero ya no solamente podemos hablar de la reforma del Estado, ahora tenemos que hablar de la transformación del Estado acá mi amigo Rafael Vázquez cuando fue congresista él hablaba de la transforma, gran transformación de la gran transformación pero qué resulta pero fíjense que yo estoy seguro que Rafael sí lo hace por convicción porque si lugar a duda la transformación tiene que darse pero la transformación específica tiene que darse a la transformación del Estado pero para que haya transformación del Estado tiene que haber un nervio central, y ese nervio central se llama o se da a través de lo que se llama la transformación digital. Tiene que haber transformación digital. Ahí hay un gran desafío, como Estado, como gobierno en general, que tenemos que lograr esa transformación del Estado. Por supuesto que hay muchas cosas que tenemos que hacer, y parte de la academia... Por ejemplo, el tema de lo que manifestaba el gran pensador físico e historiador Thomas Kuhn, que hablaba de lo que significaba la estructura de la revolución científica, es decir, que romper paradigmas. Nosotros acá tenemos un gran desafío, romper paradigmas, para lograr lo que significa esa gran transformación. Pues ya lo dijo Michel también, dejemos de pensar en corto, tenemos que pensar en grande hay algo que también hay algo, hay algo que debemos de siempre posicionar es que no solamente debemos de ver el mapa de la pobreza sino el mapa de la riqueza en ese mapa de la riqueza vamos a ver el gran potencial que tiene nuestro país y sobre todo su gente ustedes como jóvenes que hoy están en la plenitud de su vida que tienen que el gran desafío de lograr por supuesto que alguien también decía que ya basta de hablar de oportunidades hay que hablar de realidades y esas realidades tienen que darse en el campo profesional, en el campo personal. Por ejemplo, discúlpenme jóvenes que les diga, ustedes tienen hoy el gran desafío de planificar su propia vida. Es decir, saber a qué año se casan, cuántos hijos van a tener, en qué edad van a tener solucionada su vida, cuál es la decisión más importante que van a tomar, participar en política incluso. Por lo tanto, hay muchos desafíos que tenemos que ver nosotros y hoy, el desafío grande es salir de esta difícil situación. Yo les quiero decir que si revisamos la historia de nuestra vida republicana, colonial y también del Perú antiguo, el Perú ha pasado por muchos problemas. No es la primera vez, pero sin embargo hoy es un punto crucial. La diferencia está que hoy el Perú está entrando en una gran oportunidad para lograr ese gran salto cuántico, para lograr esa gran transformación, ese gran cambio. Pero eso va a depender de todos y cada uno de nosotros. Ustedes deben haber escuchado hablar a los doctores Prajalat y Hamel. Los doctores Prahalad y Hamel postulan un paradigma, lo que es la lógica dominante. La lógica dominante manifiesta que todos y cada uno de nosotros sabemos que tenemos que cambiar. Sabemos que tenemos que cambiar. Sabemos que en qué parte estamos flaqueando y sabemos que tenemos que cambiar. Pero la gran pregunta es, si sabemos que tenemos que cambiar, ¿por qué no cambiamos? ¿Sabe por qué? Porque existe precisamente ese paradigma de la lógica dominante. ¿Qué resulta? Resulta que nosotros como personas y como instituciones recibimos datos externos, que esos datos externos ingresan, a nuestra mente, a nuestra inteligencia y cultura organizacional que solamente procesa lo que nosotros queremos escuchar pero no lo que realmente queremos de cambiar y ahí surgen dos cuestiones surge la cuestión que tenemos que así como existe la curva del aprendizaje también existe la curva del desaprendizaje ahora si ustedes como ingenieros o como economistas buscan esa relación entre la curva del aprendizaje y la curva del aprendizaje van a encontrar una función no lineal y si es una función no lineal nosotros la podemos dinamizar en el tiempo y dinamizarla en el tiempo significa de generar una dinámica y ahí entra lo que significa la teoría del caos fíjense cómo es que desde la academia, desde la ciencia podemos hacer los grandes cambios aplicados yo conversaba con Arturo, nuestro vicerrector. Le hacía recordar, por ejemplo, el fusiloye, la lógica difusa, donde ahí, por ejemplo, podíamos establecer desde la academia una explicación científica de cómo modelar para salir de esta difícil situación. Señor rector, yo les agradezco muchísimo por haberme dado esta oportunidad de estar una vez más aquí en la Universidad Nacional de Ingeniería, y la verdad que estoy muy agradecido también de la universidad, porque también puso. Eh, parte de mi formación, también lo he pasado aquí en la universidad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y para, decirle, y para recordarle a nuestro querido Álvaro, que el presidente Belaúnde fue decano de la Facultad de Arquitectura. Por supuesto que sí, claro que sí, lo tenemos muy presente. Belaúnde estuvo en nuestras aulas de una manera fulgurante, y es el momento de recordar a alguien que ha fallecido hace poco, ...el gran arquitecto Adolfo Córdoba... A, a, al, ...prácticamente a los 100 años... ...y él, en 1946... ...cuando era un jovencito... ...de la edad de Leandro precisamente... ...él encabezó una reforma de esta casa de estudios... ...donde los estudiantes... ...con los profesores, un grupo de comisión... ...evaluó uno por uno a todos los profesores... ...a ver si se quedaban o no se quedaban... ...para que estén solo los mejores... ...y por supuesto entre los mejores el gran Fernando de de Terri 1946 palmas para Adolfo Córdoba, por ejemplo epónimo, modelo de los líderes estudiantiles para todas las generaciones es el momento de invitar a nuestro querido rector, el doctor Alfonso López Saunada para sus palabras, le recibimos con el aprecio de todos los días eh... Muchas gracias. Quiero anunciar la presencia en el auditorio eh, de la Federación de Puno, del Tercio Estudiantil y la Federación de Estudiantes. Decía que quiero anunciar la presencia de la Federación de Puno, del Tercio Estudiantil y de la Federación de Estudiantes y también del presidente del Centro de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Bueno, eh, Álvaro, por favor, yo te pediría que lo importante es escuchar al auditorio. No, yo vengo a acompañar, conduce el, el, lo que continúa para que intervengan y el panel pueda contestar las preguntas. Eso es todo. Muchas gracias. Con el señor rector, como usted indica, hacemos proceder. Bueno, pues qué mejor que pedirle en estos instantes al presidente de la Federación de Estudiantes de la UNI, de la CUNI, a nuestro querido Leandro Gámez, para que sea el primero en intervenir, y luego seguramente los dirigentes de Puno, que son nuestros principales invitados en estos instantes. Como ya ha dicho el señor rector, las palmas para los líderes estudiantiles. Eh, muchas gracias, estimado profesor Álvaro, gracias, señor rector, estimados miembros del panel, estimado público presente, mi nombre es Leandro Gámez, Actualmente soy presidente interino de la Asociación de Centros de Estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería. Si me escuchan un poquito ronco, discúlpenme que he estado en unas manifestaciones el día de ayer, antes de ayer. No, no, no sabíamos eso. <risa> <risa> bueno... Eh, en primer lugar, quisiera agradecer a, a los presentes en el panel por todas las palabras, acotaciones, observaciones y puntos de vista respecto a la situación actual, y no solamente a la situación actual, sino respecto al proyecto que deberíamos tener como país. ¿no? En general, y ese es algo ya un tanto más personal, he visto cómo es... Cómo son las distintas formas de organización dentro de cada región. ¿no? Viendo a los compañeros de Puno, a los compañeros de Cusco, a los compañeros de Arequipa y de distintas partes del Perú, me doy cuenta que hay, eh, como me he escuchado ya en algún momento, dos Perús distintos, dos, tres Perús distintos. ¿no? Lamentablemente. Muchas veces, eh, cuando surge, por ejemplo, eh, un cambio en algún tipo de impuesto, de importación, exportación, a la persona tal vez que vive en Miraflores, que le afecta un poco en el precio, sube 5, 3 horas y dice, bueno, será pues, ¿no? Pero, por ejemplo, al productor andino, al productor que lucha por el día a día, por llegar algo a su mesa, pues le afecta muchísimo. Le afecta al tal punto de que puede quedarse sin comer una semana, de que puede eh, significar que tenga que dejar de, de mandar a su hijo a su centro de estudios que generalmente está a cuatro o cinco horas de distancia. Yo, por ejemplo, eh, viví en la ciudad de Arequipa, en Orcopampa, y muchas veces cuando iba con mi padre, que es ingeniero minero también de la Universidad Nacional de Ingeniería, hemos recogido en eh, el camino a escolares, a las 4 o 5 de la mañana que estaban yendo a su centro de estudios de distintas zonas de Arequipa para poder llegar a las 7 y media caminando esa realidad es la que muchas veces no vemos aquí esa realidad parte de un estado que ha abandonado a su pueblo lamentablemente ¿no? y lamentablemente en base a eso hemos construido distintas cosas dentro de Perú. Como bien mencionó mi compañera María José, que no sé si estará presente actualmente, muchas veces cuando se quiere realizar un proyecto, cuando se quiere realizar alguna obra dentro de Perú, recién se ve cuando hay un pueblo interfiriendo. ¿no? Cuando se quiere realizar una carretera, recién ves un pueblo que está ahí de 150 habitantes y dices, uy, ¿y ahora qué hacemos? Cuando en realidad debió ser desde el principio parte del proyecto de Perú. Desde el principio debíamos ver si tenían recursos básicos, ¿no? Calidad de vida básica, saneamiento, agua, luz. Todo un sistema que cada uno de los peruanos debería tener presente. Pero no es así. Lamentablemente no ha sido así. Y desde la Universidad Nacional de Ingeniería, y felicito al doctor Talledo por las promociones de investigación, porque al final la universidad y los universitarios de las distintas regiones son los que conectan, los que interconectan al pueblo con Lima, básicamente con Lima. Es increíble cuando yo comparto con los compañeros de la Universidad Nacional Antiplánica del Puno, o con los compañeros de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, ...y puedo ver a través de ellos cómo es la realidad de distintas regiones. Y pues al final, los universitarios de las distintas regiones somos la reserva moral y de conocimiento de nuestro país. Y somos los que vamos a ser el futuro del país. Y como tal, me parece que esta situación, aunque desastrosa, ha servido para que muchos tomemos posición y partido dentro de esta situación y podamos tomar algún tipo de iniciativa, de inicio de cambio. Podamos abrir esta perspectiva, abrir estos diálogos, y que al fin pueda ser un punto de agenda dentro de nuestra vida diaria. En la Universidad Nacional de Ingeniería, a través de una persona, a través de mis compañeros de la ACUNI, convocamos una asamblea presencial más de 260 personas, que ustedes dirán, bueno, a comparación de los casi 13.000 personas que somos estudiantes, pues es un poquito a poco, ¿no? Pero hace muchos años que no hay una asamblea tan, con tanta gente de manera presencial, ¿no? Y eso demuestra un poco cómo hay desconexión muchas veces de los estudiantes y cómo se ha perdido esa esencia, ¿no? Que se estamos tratando de recuperar desde las bases institucionales, desde las bases gremiales y que se tiene que recuperar, porque si no se recupera, al final simplemente caeremos en los proyectos individuales, en los proyectos que podemos forjar de repente a través de una empresa, a través de una entidad privada, y no formamos ese colectivo que necesitamos para que deje de haber esa desigualdad, no solamente en lo económico, no solamente en la proyección de proyectos a nivel nación, sino también en la misma base intercultural, ¿no?, como lo expresé en su momento en el Consejo Universitario cuando hice el pedido de poder alojar a los estudiantes universitarios dentro de la Universidad Nacional de Ingeniería, hay principios que se rigen dentro de la misma ley universitaria, de los fines de, univers de la universidad y también dentro de nuestro, del estatuto de nuestra casa de estudios. Y muchos de esos fines no se conocen dentro de la comunidad universitaria. Generalmente conocemos los fines académicos y de investigación, pero la universidad forma no solamente profesionales técnicos, forma profesionales que tienen que tener la capacidad de liderar, de generar diálogo intercultural, de tener la capacidad de reunirse todos en una mesa y generar un consenso, un acuerdo, un proyecto. Y eso es algo que ha aprendido de los compañeros de las regiones. Yo he visto cómo formaban sus asambleas, cómo llegaban en un espacio de debate todos, y todos respetaban la palabra del que estaba en turno. Y a pesar de que tenían ideas discordantes, podían llegar al final a una conclusión y salir a marchar al unísono. Y esa es una forma en la que cada uno de nosotros, pese a las diferentes opiniones o puntos de vista, podemos formar una unidad como país. En ese sentido, desde la base institucional yo agradezco mucho al señor rector, al señor vicerrector, a los demás entes institucionales y también a los compañeros estudiantes de la universidad y a los docentes también. ¿Eh? Porque tenemos que distintos frentes que afrontar, distintos frentes, perdón, frentes que en los cuales luchar, en los cuales generar este tipo de discusiones, de diálogos. Y agradezco también esta mesa de diálogo para poder comenzar a dar esto, esto, esto y poder plasmarlo a la comunidad. ¿No? Dentro de la Universidad Nacional de Ingeniería se ha despertado este interés de poder plasmarlo. Y yo entiendo que hay distintas entidades externas a la Universidad Nacional de Ingeniería y les mito también que dentro de los espacios que tengan... En, en su haber, puedan generar estos espacios de debate, en comunidades, en, en municipalidades, etcétera, programas. Siempre va a ser importante, siempre, porque siempre va a haber una persona a la que puedes inspirar, siempre va a haber una persona que va a estar sentada tal vez ahí y va a decir, wow, y le cambia la vida y esa persona puede ser el próximo líder que forme y que genere también es que siga, sí, que continúa estos diálogos interculturales, estos diálogos conexos. Como bien dice el panelista que está presente, pues no debería decirse del interior del país, simplemente del país, porque todos somos el país. Que estemos en la costa y que tengamos acceso al mar no significa que tengamos que tener una prioridad. Significa que somos un punto así como distintos muchos puntos que aportan al final a un proyecto como tal. Nuevamente, agradezco la visita y el apoyo de todos los estudiantes y docentes, y en general a todos los presentes, por este diálogo, por este aporte que le estamos haciendo al Perú, porque no es un tiempo perdido, no es un tiempo en donde simplemente estamos sentados escuchando cosas. Es un tiempo donde vamos a aprender cosas, yo he aprendido distintas cosas de lo que acaban de mencionar en tan solo unos, que será 40 minutos. Y que estoy dispuesto a investigar y escuchar y, y desarrollar más en ese aspecto, así como creo que muchos de nosotros estamos presentes. Muchas gracias, señor rector. Gracias, estimado profesor, que le tengo tanto aprecio y gracias a todos ustedes por estar presentes aquí. Gracias, por supuesto. Gracias, por supuesto, a Leandro, nuestro presidente de la Federación de Estudiantes de la Uni. Y él dice que es importante este espacio, yo quiero decir, ya comenzamos el jueves pasado, seguimos hoy, y todos los jueves tendremos un espacio de reflexión. Está pendiente, ya fijaremos la fecha, con la doctora Marisol Perestello, que fue en su momento dirigente del Partido Popular Cristiano, ella ha dicho que va a fijar su momento, ya tenemos comprometido al ingeniero, gran egresado Uni, Fernando Villarán, para el próximo jueves sobre el tema del desarrollo sostenible, y el siguiente jueves estará un historiador que ustedes han visto en televisión, Canal 7 hace unos años, sucedió en el Perú, Antonio Zapata, él va a estar también acá para hablar sobre la historia de la república, cada jueves un espacio de reflexión. Invitamos con el mayor, el mayor de los aprecios y sin duda, felicitación a Gerald Vladimir Sonco Villanueva, líder del Tercio Estudiantil del Consejo Universitario de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno. A ver, ¿dónde está él? Por favor, para darle... Bueno, gracias. gracias, muchas gracias. Hola. Bueno, eh, primeramente, señor rector, eh, compañeros todos, señores docentes, eh, tengan ustedes un buen día. Eh, mi nombre es Elar Vladimir Sonco Villanueva, eh, miembro titular del Consejo Universitario, de la Universidad Nacional del Altiplano, alma mater de todos los pueblos Primeramente, eh, hacemos llegar el saludo respectivo al señor rector de toda la comunidad universitaria en su conjunto, docentes, estudiantes, administrativos, hacemos llegar el debido saludo. Muchas gracias señor rector por la calidad que le dio a todos, nuestros hermanos, compañeros. Nosotros nos sentimos muy agradecidos por todo ese gesto de solidaridad para con nuestros compañeros. Muchísimas gracias. Eh, la razón por la cual nosotros de repente no pudimos venir en, la primera, eh, en el primer viaje de los compañeros fue que nuestras, nuestro sector de turno ha sido muy golpeado muy golpeado, desangrado, tuvimos que apoyar a compañeros fallecidos, dos compañeros de la universidad, un estudiante de medicina humana y el compañero de sociales, fue muy lamentable, nos han matado a nuestros compañeros, es, es desgarrador, eh, por lo cual... Tuvimos que también pedir colaboración a la población para los almacenes, para los deudos, para los fallecidos, para los heridos. Más de 50 personas heridas, algunos con proyectiles de bala. Es muy lamentable, señor rector. Por lo cual, también eh, hago el camino del pedido, nuestro sector es muy triste. ¿no? Lo siguiente. Eh, sería un poco de compromiso en cuanto los ríos, los ríos, las cuencas, las personas que viven del agro están siendo muy golpeados. Las mineras contaminan y no hay riego. Y hay gente que vive de la ganadería, su sector humilde y las personas están con metales pesados en el cuerpo. El mercurio contamina. Generalmente. No soy de quebrarme, yo estudio la carrera de Ingeniería de Minas y sabemos que el mercurio mata, desgarra flora y fauna. Entonces, señor rector, discúlpeme de repente, ¿no? me gana la emoción y estamos muy agradecidos a nombre de toda la comunidad universitaria. Nosotros le hacemos llegar el saludo de nuestro rector, el doctor Paulino Machacari. Muchísimas gracias, señor rector. Bien. extraordinario en verdad. Es bueno recordar, es bueno tener presente que la Federación de Estudiantes de la UNI se fundó nada menos que en 1913, o sea, hace tantísimos años, más de un siglo. Uno de los que fue presidente de la CUNI en su momento y que ha sido congresista de la República es el ingeniero Rafael Vázquez, que me parece que aquí está presente y sería bueno que nos dé sus palabras. No hay duda. Muchísimas gracias. Realmente un honor poder estar aquí, señor rector. Eh, estimados amigos, Mesías Guevara, cole, ex colega congresista también, claro. Eh, Michelle Ascueta, uh, un líder social a quien eh, consideramos, reconocemos desde hace muchos años. Estimado doctor Tallero, que hoy conduce las actividades de la investigación científica y tecnológica con ese sentido tan de compromiso con el desarrollo del país que tiene usted y gracias señor rector por promover, por dar espacio a este tipo de eventos eh, justamente en el centro mismo, como lo decía Álvaro, en el corazón mismo de la universidad como un mensaje ante el país que la universidad no es una isla como bien lo dijo anteriormente al recibir a los estudiantes que habían eh, venido a hacer eh, la, eh, a la protesta, eh, eh, la universidad tiene que estar vinculada con la, con la sociedad y subrayando las palabras de Mesías en el sentido de que política y tecnología tienen que estar siempre juntas. Y, y como... Decimos desde la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, que me ha, acogi de, me ha acogido desde hace mucho tiempo, decimos de que eh, las ingenierías eh, no pueden ser eh, meramente frías, duras, porque las ingenierías se deben a un territorio y a una población. Por eso una ingeniería sin ciencia social no sabe a quién sirve. Y puede servir incluso al enemigo e incluso al saqueo del país. Cuando tenga las ciencias sociales, cualquier ingeniería que tenga que ver ya sea con el metal, con la fibra, con el átomo, con la molécula, con los iones o con los algoritmos cualquiera de esas ingenierías tiene que tener sentido de las ciencias sociales para tener, para poder aterrizar en su población en su territorio y hacer realmente desarrollo del país eh, en este sentido quería más que eh, dar una locución y gracias por esta invitación estimado Álvaro eh, eh, unirme a la, a, la, a la recepción eh, generosa, a la recepción eh, entusiasta que queremos hacer a los estudiantes que nos visitan. Saludos a Puno, nuestro homenaje, nuestro cariño y reiterarles hoy, más que nunca, nuestro aprecio, nuestra solidaridad y nuestra absoluta identidad con ellos. Y en ese sentido eh, quiero poner, revolver a la mesa un poco, reflexionar eh, en este tema central. La universidad es una isla. La universidad está es un, es algo que eh, porque hacia eso nos quieren llevar a separar universidad de sociedad. En ese sentido pediría si alguna palabra final pueden tener los expositores eh, abundar en este tema de que la universidad eh, no puede ser una isla y menos hoy en esta coyuntura tan crucial de la patria muchas gracias Bien. conforme a la invitación del señor rector damos prioridad a los dirigentes estudiantiles de este momento, por favor levante la mano los dirigentes de Puno que pueden hablar, acá de la Uni a ver por favor, levante la mano con toda libertad aquí, acá vamos a darles la palabra por favor, representas y te escuchamos con todo interés. Bien, muchas gracias. Eh, quisiera primeramente saludar a las dignas autoridades de la Universidad Nacional de Ingeniería, no y a los docentes también de esta Casa Superior de Estudios, a los compañeros ¿no? de esta prestigiosa Universidad Nacional de Ingeniería. Eh, bueno, mi nombre es eh, Gerson Arce Santos, presidente de nuestra organización Gana Una de la Universidad Nacional del Altiplano. Y precisamente eh, el día de hoy estamos presentes a la invitación también de una compañera representante del Consejo Universitario, ¿no? conjuntamente con muchos representantes que el día de hoy están en pie de lucha en la ciudad de Lima. Nosotros queremos agradecer ese acto de solidaridad por darle cobijo a nuestros compañeros de la comunidad universitaria. Para nosotros ha sido una gran muestra de solidaridad, y no solamente con los estudiantes de la UNAPUNO, sino también con estudiantes de diferentes universidades. Y creemos, ¿no? y nosotros también somos este, aquellas personas que levantamos los principios y los fines que la ley 3020 no nos precisa, así como es el principio del interés superior del estudiante, y que creo que muchos de nosotros valoramos ese principio, y en la una a Puno, también lo hacemos. ¿no? Sabemos que esta crisis política y social se debe pues, porque realmente tenemos diferencias a nivel nacional. Nuestro país desde hace años ha sido dividido, en Puno mismo nos dividen quechuas y aymaras, nuestro país, de igual manera, el sur y el norte, o el centro. Y seguimos no fragmentando nuestro país. Y eso es lo que nosotros debemos de evitar, eso es lo que nosotros debemos de corregir. Y debemos de trabajar siempre como una unidad como país. Nos falta construir nación, porque solo somos un Estado, como bien lo han dicho y lo han manifestado. Y creemos que nosotros como artífices, como universitarios, porque las universidades deben ser unidades científicas, no solamente para hablar el tema de ingenierías, sino también el tema social. ¿No? ¿Cuál es ese sentir social que nosotros apreciamos de nuestro Estado? Porque si bien es cierto, la Constitución dice, respeto, el Estado y la sociedad deben respeto a la dignidad de las personas humanas, todos tenemos dignidad, no importa que sea comunista, no importa que sea socialista, capitalista, lo que fuere. Lo que importa es su dignidad. No podemos desmerecer la labor que hace una persona, ya sea de la costa, de la sierra o de la selva. Tenemos que tratarnos con igualdad. Por eso hablamos incluso de los textos de sociales, del pluralismo. Aquí en nuestro territorio tenemos pues pluralidad de qué? de cultura, costumbres, tradiciones. A nosotros no nos pueden hacer cambiar, si, si bien es cierto, hay muchas costumbres, que se van ¿no? cambiando, pero tenemos que trabajar en función a esa pluralidad. Eso es lo que nosotros eh, fundamentamos porque hasta en el sistema jurídico ya hablamos hoy en día del pluralismo jurídico. ¿Cómo es que debemos de orientar el sistema jurídico en otros sectores que todavía aún no tienen eficazmente el uso del sistema jurídico a nivel de nuestro país? Entonces ya hablamos de ese pluralismo jurídico. Y yo quisiera en esta ocasión, en este coloquio, eh, ¿no? que trabajemos en función y se piense y se repiense en función a buscar una unidad. Ya no busquemos más fragmentación, ¿no? más divisionismo entre nosotros, incluso en nuestra Universidad Nacional del Altiplano, no hay dos sectores, como en toda universidad ¿no? del país, pero cuando una lucha es justa por recuperar la democracia, porque hasta el momento hemos perdido la democracia, no, tenemos que juntarnos todos. Así es, sea nuestro enemigo, tal vez político o social, tenemos que juntarnos. Y eso es lo que debemos de inculcar en nuestro país también. Unidad. Ya no que esos intereses de un sector, de, un peque de una pequeña élite, sino que trabajemos en función a qué? A los objetivos que tiene nuestro país. ¿Qué es lo que debemos de buscar para nuestro país? ¿Qué es lo que quiere? ¿Queremos seguir siendo un país subdesarrollado queremos ser un país emergente hacia hacer país potencia? Hagamos eso, pero lo, hagámoslo con unidad, potencializando nuestras MIPES, nuestros pequeños productores que hasta hoy han sido olvidados por el gobierno y por los gobiernos de antaño. Entonces trabajemos en función, y esto creo que es una reflexión, para que podamos trabajar, no por un futuro ¿no? saludable, ¿en función a qué?, a las universidades, porque la universidad son los centros de generación de ideas, de generación de conocimientos, y nosotros tenemos que transformar nuestro país. Solamente eso, muy agradecido a cada uno de ustedes, y creo que en todo momento estaremos ahí coordinando y conversando. Muchas cosas más. Muchas gracias. Magnífico, Gerson Arcesano. Gerson, muchas gracias Gerson por sus palabras el señor rector nos ha insistido en la presencia de los jóvenes ¿quién va a hacer uso de la palabra? muy bien, muy bien vamos a acercarnos en este instante por favor, recibimos con muy fuertes palmas Buenos días todavía, buenos días a todos, a la mesa de honor. Estimado rector, agradezco en primera instancia el apoyo que le está brindando a los alumnos, que desde el momento que usted había postulado como rector, se veía las ganas de trabajar con el alumnado, con ideas de cambio, hacer nuevas nuevas cosas y hacerlos desde el corazón. Porque cuando algo así es, nace o se habla, se nota, se expresa. Y en sus hechos, en sus acciones últimas, pese a las represalias que han habido contra su persona, ha mantenido pie firme. A su vez, agradezco la presencia de los demás expositores. Yo soy Milei Avanto, natural de Cajamarca estudiante de la universidad nacional de ingeniería no pertenezco a la cuni pero en este momento desde que empezó la situación bueno en realidad la crisis política al ver que surgió un acuni que tenía capacidad de liderazgo y tomó iniciativas para poder apoyar al pueblo en conjunto con con el apoyo del rector, pues me sumé me sumé como alumna y gracias a ello pude ver que no solamente ha habido un sector que estaba a favor, sino que hay muchas personas que apoyan silenciosamente. No se sientan mal compañeros, porque a veces muchas personas no nos no apoyamos o no apoyan las manifestaciones. Porque sí, eso muestran. Pero muchos están en silencio desde sus casas. Claro, se esperaría que todos estemos juntos frente a la crisis política que se está viviendo. Lo único que esperamos es que poco a poco tomen conciencia que esto no es de Puno, no es de Cusco, no es una lucha de una región. Es una lucha justa lo que se está viviendo el en este momento, las muertes han sido de parte de los, dos, de los dos lados, no, tanto civiles como policías. Esto se dio gracias al levantamiento de las fuerzas, el levantamiento de las armas contra el pueblo. ¿Y qué se espera? ¿Que el pueblo se quede en silencio? ¿Que se quede callado? Pues se sabía en el transcurso del, del mes de diciembre... Por la situación y la crisis que estalló que iba a haber manifestaciones como en cualquier situación era en ese momento donde se debería instalar una mesa de diálogo para ver y resolver la problemática que se estaba viendo, no buscar soluciones y no buscar o plantear la primera solución de reprimir al pueblo lo que se ha visto ha sido una masacre una masacre en ayacucho una masacre en Puno, en Cusco. Y eso es lo que nos ha indignado a nosotros como estudiantes. Cada uno de, lo, de los compañeros que hemos estado apoyando durante estas semanas ha sido porque nos hemos sentido identificados, porque aquí en Lima, que si alberga el 33%, más del 33% de la población peruana, Miente el que dice que no tiene algo del Perú oriundo. Miente porque si no es cajamarquino, de, de alguna región, no es provinciano, entonces sus papás sí lo son. Ya no hay un, lime, un limeño neto. Y si lo hay, pues son poquísimos. Todos, si no tenemos de inga, tenemos de mandinga. Y eso lo hemos olvidado. Sin embargo, creo que no es tanto de tomar partido por un lado o por el otro, sino saber escuchar las dos versiones, o quizás más versiones que está pasando, ver la realidad, porque sí, hemos olvidado de mencionar algo en esta mesa, que la prensa cumple un papel fundamental, es, un, es como que el cuarto poder... En lo que ha pasado en este entre diciembre y enero y claro durante casi el año 2022 es que la prensa no ha informado todo lo que ha pasado en el interior del Perú y muchas veces se ha visto eso mueren compañeros de provincia mueren civiles que están buscando bueno luchan contra la deforestación de la tala mueren compañeros luchando por ideales por sus tierras y no se ve, claro, que si no es en Lima, no lo, no lo muestran. ¿Y qué hace el pueblo? Se tiene que manifestar de otras maneras, porque sus marchas no son notorias. Y no es que apoye la toma de carreteras. Pero empezó así muchos paros, paros de transportistas, ¿por qué? Por la, las, el alza de los combustibles. Y tienen que hacerse notar. Para que el Estado haga algo, lo mismo ha pasado esta vez. Los compañeros han tenido que protestar para que podamos, para que puedan ser escuchados y ser, ser vistos, porque si no, no pasa nada. Se ha visto que la lucha ha sido el principal o la principal base a lo largo de los años para lograr objetivos. Aquí mismo, o en la mayoría de universidades, las universidades que tienen residencia, las universidades que tienen comedores universitarios. Sí, es verdad que hay muchos líderes y dirigentes, representantes, que hacen cosas por el pueblo, por las, por las personas a las que se debe, pero muchas veces han ingresado al poder por sus propios intereses, y aquí en la UNI, por ejemplo, para tener una residencia universitaria se tuvo que luchar. El día de hoy se muestran los beneficios de la lucha de antaño, así como los comedores populares, los vasos de leche. Muchos de los que han iniciado ha sido gracias a la lucha de los compañeros, que muchos de ellos tuvieron que morir en el proceso. Y no se los recuerda. Y lo mismo está pasando con los compañeros que han muerto en el interior del país. Se habla de los 60 muertos y que hay de las de, la, de los cientos, de las cientos de personas que han sido lastimadas, heridas, que han sido mutiladas de, en las piernas, heridas en, en la cabeza, que ya no, quizás ni siquiera, o sea, les ha caído... Disparos en la espalda, que ya no van a volver a caminar. ¿Qué hay de ellas? Que son el sustento de su familia. Y los compañeros que han venido de provincia, es una muestra... ...de lo que tienen aquí, de la identidad. ¿Por qué? Porque nadie de nosotros seríamos capaces de dejar todo, tu tierra, tu familia, tu trabajo para ir por una lucha, por un ideal, a un pueblo en el cual ni siquiera te sientes identificado. Hablo de la ciudad de Lima. Y eso es lo que ha pasado con los compañeros de provincia que han venido. Es por eso que mis compañeros, al igual que el rector, somos conscientes y nos hemos sumado de esta manera. Esperamos más adelante poder seguir juntándonos y hacer o mejor dicho, trabajar en base a un ideal, un cambio, para que el, todas las universidades podamos unir universidad, empresa y Estado, y no estar aislados, porque las uni, de las universidades nacen lo, las próximas personas que deberían ocupar cargos, porque se supone que están preparadas. Entonces son ellos los que deberían estar muy inmiscuidos en la política. Se habla de la política sucia y si no somos parte del cambio, la política va a seguir siendo sucia. Entonces, ¿por qué quieren aislar la prensa? O etc. aislar lo que en este caso el señor rector ha querido hacer, mezclar o hacer que intervenga la universidad en este evento social porque somos parte de ellos, todos somos parte de ellos y tenemos que tomar conciencia, como le digo es muy fácil escuchar una versión, la primera versión que escuchamos muchas veces es con lo que primero nos quedamos porque si nos llega una versión mala de cierta persona empezamos como que a mirarlo raro y cuando la persona viene a mostrarnos su versión ya tenemos una idea pero tenemos que tener la capacidad de limpiarnos el cerebro y escuchar las dos versiones escuchar toda la realidad y tener conciencia crítica ser capaces de tomar una decisión propia y no dejarnos guiar y eso enseña la universidad a la universidad no solo se viene a resolver exámenes a aprendernos fórmulas aquel que ha pasado por la universidad y solamente lo ha hecho para conseguir un trabajo entonces no se ha formado como un ciudadano con valores la humanidad es parte de la formación. Y aquí en la universidad no se, no se forman solo ingenieros, científicos, se forman humanos. Cuando la persona pierde la humanidad, entonces ha perdido la calidez, ha perdido la capacidad de poder aportar. ¿Qué se espera de una persona que no tiene humanidad al llegar a un cargo público? Es capaz de lo que está pasando ahora, de hacerse el ciego. Y decir, todo está controlado, todo está tranquilo. O mencionar que la, que la vida de un limeño vale por cien en provincia, o mencionar que una región no pertenece prácticamente a Perú, o no la identifica, o ni siquiera ser consciente de que sus actos han tenido consecuencias. Para muchos de nosotros hemos olvidado que para el provinciano que yo me identifico, la palabra es poder. Y lo digo porque muchos de ustedes han dicho, mi palabra es lo que te estoy dando. A veces no tenemos mucho, pero la palabra es lo, lo más importante que tenemos. Y cuando no cumplimos con nuestras palabras, perdemos credibilidad. Y eso es lo que pasa en la política. Solamente... Les pediría a todos ustedes que aprendamos a escuchar el contexto completo y ser críticos, ser partícipes y no aislarnos. Y compañeros, ustedes no han venido a una región distinta, han venido al Perú, Lima también es el Perú y ustedes son el Perú, Cusco, Apurímac, aquí en la, en la universidad se albergó a varias regiones. Y mencionaron de que cómo se están eh, subsidiando las personas que están aquí, no se está financiando con recursos inapropiados, ni siquiera recursos de la universidad. Las personas que, es, que se ha apoyado en la universidad han sido subsidiadas por el mismo pueblo. Y ahí está la prensa que no ha mencionado la cantidad y cientos de personas que han venido a dejar sus donaciones, las cuales han sido redistribuidas para todas las comunidades que han venido a la, aquí a Lima a buscar, bueno, a luchar por su ideal. Y se han redistribuido los, los víveres y las cosas que han traído, tanto para los compañeros que estaban dentro de, de la universidad como para los que estaban afuera. Solo para mencionar ello, no han sido subsidiados por mafias, han sido suicidados por el mismo pueblo, personas que no tenían a veces ni qué comer aquí, aquí en Lima. Venían con su bollita de arroz preparado y decían, dale a mis hermanos del Cusco, por favor. Ellos están aquí luchando por algo que nosotros no podemos. Y no podemos ser ajenos a ella. No podemos. Todos somos el Perú. Y si no podemos aportar de una, de una manera, aportemos de la otra, diciendo las cosas como son, no lavando, dejándonos que nos laven el cerebro y olvidando la cantidad de muertos que hay. Porque esos nunca más van a regresar. No van a estar tomando un vaso de agua con nosotros. Nunca más. Muchas gracias, hija. Muchas gracias. El eh, señor rector tiene una agenda muy recargada, ha tenido ya que seguir con su agenda. La reunión ha sido calculada para dos horas, así que ya estamos para concluir las intervenciones de cierre de los expositores. De todas maneras, tenemos un espacio para unas dos o tres breves intervenciones. Los invitamos a todos, por favor. A ver, pucha, ahí hay uno, dos, tres, no, más, por favor, cuatro. Vamos a ver, pero solamente cortitas, ¿ah? ¿eh? Por favor, porque ya si no... Aquí el ingeniero David Amaya Fuertes, del Consejo Departamental del Callao, que fue en su, fue en su momento, el uh, reabrió la CUNE, luego de un largo silencio. Por favor. Sí, primero voy a felicitar al señor doctor a los expositores. Efectivamente, pues no, allá en 93 se encontró una UACUNI cerrada con el ejército acá adentro y sobraron difíciles momentos y hoy día el que les habla junto con mi mesa y, y todo el apoyo de los dirigentes se abrió, ¿no? Y creo que está cumpliendo su función de cumplir la visión y misión de la universidad, ¿no? Las puertas abiertas a la población y la defensa de los derechos, no solamente de los estudiantes, sino también de la sociedad peruana. Bueno, en este coloquio que justamente tiene que ser la política de la ciencia, hoy en día me encuentro como presidente de mi capítulo de ingenieros mecánicos, mecánicos, electricistas, navales, y mecatrónicos de ramas afines en el Consejo de Protección del Callao, y quiero aportar lo siguiente, ya como un profesional, como parte de mi colegiado, es que, Toda esta parte de la crisis que se está viviendo en el país, parte o ha sido traducido después de una pandemia con estas diferencias que hemos visto, ¿no? Las carencias de que un país, y no solamente el país, sino el mundo, ante una pandemia. No ha habido hospitales, muertos, cierre de fronteras. Y cuál es la lección aprendida y lo que justamente si hoy día queremos hacer cambios como acá nos ha hecho nuestro vicerrector sobre el litio, el litio el hidrógeno, que nos parece muy bien, pero ¿cuál es la lección aprendida? Y, y es más, estamos todavía en un proceso a nivel nacional y mundial. Estamos eh, viendo una crisis profunda de seguridad alimentaria. ¿Puede hacer que aparezca otra pandemia más fuerte que esta? ¿Y qué va a pasar? Todo lo que hemos visto, ¿no? En mi colegio, por ejemplo, ¿qué estamos promoviendo? La generación de diseño, mantenimiento y reparación de plantas generadas de oxígeno. Porque esa es una problemática latente en el Callao y creo que en todas las regiones. La seguridad alimentaria, ¿por qué? Porque cuando hemos tenido la pandemia, sé que se ha evidenciado? Se ha evidenciado la alimentación. Así como nos por la minería, la agricultura, la pesca. La pesca ha sido importante porque los que han podido traer pescado para alimentar a la población no ha sido la pesca industrial, la gente no come harina de pescado. Es la pesca artesanal, esa flota de pesca artesanal abandonada, han muerto muchos pescadores. Necesitamos mejorar eso mediante la ingeniería naval, la ciencia, la ingeniería, las normas. Y, y para terminar, ponerlo en reflexión, es... Todas las normas habidas para el desarrollo de la, una política marítima o de desarrollo minero, lo que, se ha escrito en época de no pandemia. Y la prueba fundamental que si funciona algo ha sido en pandemia. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Hacer actualizaciones de normas directivas para el desarrollo nacional e incluso hasta la, para la defensa nacional. Hace dos o tres días se ha aprobado 152 millones de dólares para la Marina de Guerra del Perú, para construcción de patrulleras y otras unidades. La pregunta es, ¿cuánto de esos 152 es para innovación, desarrollo ¿no? tecnológico de peruanos para estas construcciones? Hay una mesa sectorial ¿no? de fortalecimiento de la industria naval. ¿Cuánto está involucrado la, la academia, la universidad pública y privada? Solamente hay reuniones, y ahí hay siete ministerios en esa, en esa mesa sectorial, que se requiere que se active para que también participe la academia y tenga los recursos y para que realmente se haga investigación, desarrollo y defensa nacional. Por lo tanto, no perdamos esos puntos de vista. La solución de los problemas es tarea de todos. ...y la participación de la universidad... ...también con los colegios profesionales. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Realmente el tiempo ya está, sobre el tiempo. Muy breves mensajes, por acá, breves mensajes, por favor. ¿Presentas? Sí. Presenta primero, por favor. Buenos días, señor vicerector, ingeniero Mesías Guevara... ...y a las autoridades presentes, también a los compañeros. Soy Omar Las, estudiante de la Facultad de Ciencias... ...y con mis compañeros en CETIC realizamos activamente investigación... Más dedicado a los satélites y a diferentes tecnologías, de baterías y un litio, y que es tecnología aplicada. Uh, gracias por la invitación al coloquio y felicito a los convenios firmados por la universidad con las diferentes instituciones, tanto al interior del país como extranjeras. Y en mi experiencia pienso que lo más conveniente por ahora es concentrarnos en desarrollar industria. Esto para generar trabajo con los profesionales que ya se vienen gestando en la universidad. Porque los suelos para los estudiantes investigadores son los más bajos y hasta a veces lo hacen por el amor del arte. Y mi pregunta para el Vicerrector Talleo es, ¿qué está haciendo la universidad para desarrollar industria en hidrógeno verde? Porque no hay empresas de ingeniería que realmente son incubadas en la universidad. Y un comentario más es que ante, ante este o esta situación muy triste que vive el país, eh, se debe tener un país más unido. Y un satélite de telecomunicaciones podría ser la respuesta para conectar al Perú a través del Internet. Eh, ya que sabemos que la red dorsal de fibra óptica está atrofiada, en general cuesta mucha plata volverla a poner activa en varias zonas del país. En cambio, un satélite de telecomunicaciones eh, no es tan costoso, solo nos costaría algo de 15 millones de soles, y es algo muy rentable comparado a la fibra óptica que está difundiendo el país. Gracias. Muy bien, gracias. Por acá alguien más, pero muy cortito, por favor, muy cortito, te presenta. Eh, muy buenos días, estimados del panel, queridos compañeros, docentes, administrativos y todo personal que nos acompaña. Mi nombre es Tony Omer Chamimomani de la Universidad Nacional del Altiplano de la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura. Bien, Sabemos y es bien cierto todo lo que han manifestado nuestros compañeros, nuestros expositores. Y creo que como universitarios, como universidad, no somos ajenos a los problemas sociales. Nosotros como universitarios venimos acá también con el fin de unirnos a las luchas sociales. Pero también en nuestras universidades somos estudiantes investigadores, buscamos el cambio. Si bien es cierto, la, la región de Puno tiene muchas materias primas. Y como ingenieros, creo que somos una máquina de convertir esas materias primas en proyectos, problemas en soluciones. Y es lamentable, tal vez, esta crisis política que nos acoge. Pero también veo el interés de la Universidad Nacional de Ingeniería para buscar soluciones a estos problemas. Si bien es cierto, eh, el costo de vida se ha ido elevando de sobremanera, pero ¿qué con nuestras regiones? ¿Qué con nuestras provincias del interior del país? Nuestros, nuestros productos no, no alzan el precio. Es lamentable, yo, yo soy del campo, soy Aymara, y allá siempre decimos no. Pero no estamos haciéndolo todo. Nosotros todo lo podemos hacer, pero no lo estamos haciendo. Mis madres campesina, se mata 24 horas trabajando en la chacra. Pero qué de eso. Lo valoran acá. Es lo lamentable y es lo que despotricamos un poco con lo que es el go gobierno central. ¿no? Muchas gracias por permitirme la palabra. Muchas gracias. Felicitaciones de verdad. Sí, brevemente, por favor. Eh, señor rector, vicerrector, señores estudiantes, señores docentes, ante todo Munei Puncha, Nokajamu Helshani ya está Manta. Bueno, yo soy quechuista. mis padres son campesinos, yo también soy campesino y no somos terroristas. Bueno, yo soy de la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agromensura de la Facultad de Ciencias Agrarias. Mi universidad queda en Lago Titicaga, en la ciudad de Puno, ¿no? Como sabemos, con esta coyuntura, hemos visto con muchas personas al pasar desde la región de Puno hasta acá, hasta la ciudad de Lima, cómo nos han apoyado la ciudadanía. Habíamos visto cómo nos podemos unificar. Queremos un país unido, queremos ver un país arriba. Tenemos, por ejemplo, donde yo vivo, en la comunidad, en la región, en el distrito donde yo vivo es, po es mucha pobreza, pero eso sí, hay riqueza. En mi campo crece frutas, Ah, es selvática Puno por ejemplo hay selva hay selva y muchos de la ciudad no sabían que había selva la región de Puno hay costa sierra y selva y al pasar como le estaba mencionando hasta acá en la ciudad de Lima hemos visto ¿no? la grandeza de la humanidad ya basta ya cuando yo entré a este consejo universitario soy miembro del consejo universitario bueno nada más que decir yo tengo el, eh, ese, esa misión, esa visión a futuro y ojalá se cumpla, ¿no? Porque Perú es grande en la riqueza y más adelante ojalá Perú sea ¿no? una grandeza de potencia. Y yo sé que se, sí se puede hacer, yo sí sé que se puede, pero no con este gobierno que es manipulada, usurpador. No sé qué palabra más se puede mencionar. Hay palabras griegas podemos decir, pero no se puede mencionar también, ¿no? Porque yo tengo respeto a todas las personas. Eso sí, yo siempre voy a decir que soy un campesino, porque mis padres son así. Son así. Ellos trabajan día por día y yo también soy estudiante. Como estudiantes, muchos de acá somos estudiantes, docentes, sabemos cómo cómo al pasar de tiempo carecemos de esas cosas, ¿no?, como estudiantes. Por ejemplo, un estudiante, por ejemplo, allá en la región de Puno, por imprimir las hojas, no comen. Y los docentes saben eso bien, claro. Allá también los, los docentes son moralmente, éticamente, saben que la mayoría de los estudiantes somos de provincia, del campo y aquí en Lima también he conversado con muchos estudiantes, hemos estado en la protesta, mi compañero también de topografía, hemos estado en las primeras luchas. Mientras que nosotros estamos en la lucha, nos hemos visto como los, esos policías, que ahora hasta el bono les ha dado, yo creo, por pagarles, porque yo tengo ese pensamiento, ¿no? No. Yo dije esa vez, ¿no? Pucha. Yo soy Juliaca, donde ha habido bastantes fallecidos. Yo vivo en la ciudad de Juliaca y ha habido... En la protesta ha habido muertes a quemarropa de frente. No, yo no tengo miedo a la muerte, yo diría así, no tengo miedo. Yo he venido a luchar porque yo tengo hermanos pequeños, soy docente, aparte de ser estudiante, no tengo ese título, pero soy docente, yo enseño, yo se, yo enseño lo que es el fútbol a los chiquitos desde los 6 años hasta los dos, hasta los 12 años, he sacado a, a chiquitos en, eh, en campeonatos, les he hecho salir ganador también, pero siempre gracias a ellos también. Yo lucho por ellos, por ese derecho que nosotros todos tenemos. Así que más nada más, más que decir, eh, muchas gracias. Bien, yo creo que si nos vamos por este lado, si hay alguna breve última intervención por este lado, vaya, hay bastantes breves intervenciones. Muy bien, cortito por favor preséntate por favor. Sí. Eh, ¿Qué tal? Buenos días con todas las presentes. Mi nombre es María José Mesías, no soy eh, representante estudiantil, soy estudiante de ingeniería económica de aquí de la uni. Eh, bueno, creo que ya todos hemos escuchado sobre las problemáticas, sobre cómo se ve la por el crecimiento y más no por el desarrollo aquí en el Perú, sobre lo poco que hacemos un proyecto nación colectivo y primamos en el individualismo, ¿no? Entonces yo nada más para hacer algo breve, quería terminar eh, con la reflexión que sería, al menos para mí, la base de las problemáticas que suelen recaer en las políticas públicas. No solo en las políticas públicas, eh, que es eh, el discurso universal actual, que es el individualismo. El hecho de que las personas actualmente estén formadas para que velen por sus propios intereses. Que nos enseña incluso nuestra familia desde que nacemos, ¿no? Tienes que ser mosca, tienes que ganarle al otro, tienes que velar por ti, no prestes tus cosas, eh, fíjate cuidado que te quiten algo, no compartas. Y nos enseñan todo eso y crecemos con esa mentalidad. Y se desemboca todo ello cuando somos profesionales, cuando vamos a ejercer en, en los distintos entes públicos para hacer obras para toda la sociedad. Por ejemplo, yo de ingeniería económica, eh, los muchos economistas al final se olvidan que son una ciencia social y hacen los, las políticas públicas viendo netamente rendimiento y riesgos a nivel monetario, pero no a nivel social. Se olvidan del impacto que tiene la sociedad y solamente ven el tema de ganancias o de pérdidas en dinero, pero no en personas. Me acuerdo mucho de unas palabras que mencionó el economista Luis Alberto Arias eh, en la época de crisis de la pandemia que decía... Tenemos dos opciones, o eh, velamos por la estabilidad macroeconómica y hacemos con lo que sobre, pues velar por los más vulnerables, o lo hacemos al revés, velamos por los más vulnerables y hacemos lo posible por mantener una estabilidad macroeconómica. Y es otra decisión que él mencionaba se debería tomar en tiempos de crisis, pero creo yo que siempre hemos estado en crisis y que siempre se debe tomar ese tipo de decisiones y ver por qué velar primero por sobre lo otro y todo este discurso de velar por el individualismo ha caído justamente en que en los últimos años, o en las últimas grandes décadas velemos netamente por el crecimiento y no por el desarrollo que nos enfoquemos en la pobreza pero no nos enfoquemos en la desigualdad que el ingreso nacional haya aumentado pero no se ve en la redistribución sino, sino que más que todo ahorita hay una acumulación de riqueza de 12 familias principales actuales aquí en el país peruano y para terminar, eh, regreso a mi primer punto del individualismo al menos esa es una filosofía que yo he mantenido desde que soy muy niña, ya que mis padres me la enseñaron, mi papá es campesino, de chincha, mi madre es comerciante y fue campesina hasta sus 20 años más o menos en Ayacucho, en Chumpir, de la provincia de Parinacochas. Y bueno, eh, lo que ellos me enseñaron fue el amor a la sociedad que la raíz de absolutamente todo lo que nosotros hagamos debe partir del amor. Y puede sonar muy ingenuo y muy infantil quizás, eh, pero yo creo que es cierto, porque la razón, por ejemplo, por la cual los compañeros concejales de, de la Universidad Nacional del Altiplano, o por la cual los compañeros aquí de la UNI, que a pesar de no ser representantes estamos aquí apoyando, es netamente el amor a la sociedad. es netamente el querer darnos la mano los unos a los otros, independientemente de la carrera que tengamos, independientemente si yo soy economista, si el otro es ingeniero de minas, si el otro es ingeniero de petróleo, etcétera. Lo que nos nace de esto es el amor. Y yo pienso que es la razón, es debería ser la raíz por la cual nosotros partamos a eh, hacer cualquier acción, ya sea para nosotros mismos o para los demás. Creo que es, yo, es a partir del amor, el amor a nosotros y el amor a los demás, que al final podemos hacer un proyecto de nación que pueda realmente impactar por un desarrollo sostenible para todos y todas los peruanos. Gracias. Qué importante palabra, el amor. ¿Alguien más que te intervenir por esta zona, por favor, cortísimo tiene que ser? Bueno, saludo con todos. Mi nombre es Víctor Cáceres, yo ya radico tres años en Perú, pero en Brasil. Y bueno, para mí, se solidaridad con los compañeros de Cusco, Puno, Ayacucho, en sí con todo el sur eh, de Perú. Saludo que veo presente a profesores de la FIS, profesor Borja, Rosal, Nelly, también había, eh, bueno, en, en el Primero, en resumen, algo muy importante, 11 de marzo de 2020 en Brasil un consejo universitario, la Universidad Estado de Campina, decide cerrar su universidad a cuatro días de empezar el nuevo ciclo. ¿Por qué decidieron tomar eso? Porque justamente también tienen una facultad de medicina, tienen justamente especialidades de epidemias, se desarrolla vacunas. Y en ese momento se, se decidió por consejo universitario cerrar la universidad. Porque en ese momento se vio la comunidad lo que se venía, el impacto que tenía la pandemia. Fue la primera institución pública que cerró sus instalaciones, todo. Imaginen que en un momento se sientan aquí a tres días de empezar el nuevo siglo y de todos cerrar la universidad. ¿Qué dirían los estudiantes? ¿Qué dirían los profesores? ¿Qué dirían incluso los padres? El alquiler de las casas que están colindantes, todo. Pero fue muy importante esa decisión porque dio visibilidad lo que en ese momento estaba pasando con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, que no daban prioridad justamente a entender cuál es la problemática que se venía. Y eso reflexionó y percutió con todas las universidades estaduales de Sao Paulo. Y después pasó cuatro meses y todo cambió. Dijeron, qué bueno que una entidad pública universitaria, le haya dado una lección a un gobierno que justamente se vinculó en ese momento. Eso es muy importante, la autonomía universitaria. Ahorita no está de repente nuestro rector, pero yo justamente a eso justamente he venido, a dar no solo un caso, hay muchos que yo podría hablar. Y así puedo también hablar de instituciones y precisar por día y tiempo. Lo más importante fue una lucha social, conseguir autonomía. Universitaria. Fue en el año 94, ya lo decía Manuel Burga como rector de San Marcos, también hubo una lucha de profesores que llegaron a diversas, diversas regiones para la homologación, que quizá ahora todavía sigue siendo algunas cosas que se están avanzando, pero también fue una lucha justa. Igual también fue lo que comentó don Álvaro, el tema de los estudiantes que se organizaron, lo de la CUNI, igual como las universidades eh, públicas en Brasil, igual como Perú. Siempre es un tema constante, la historia no espera, es una toma de decisión. Quizás después podemos reflexionar, oye, sí, hicieron bien, hicieron mal, pero en ese momento era importante tomar la decisión. Y yo pienso que también la universidad fue solidaria en ese momento. Fue criticada quizá, pero fue solidaria en ese momento. Y yo saludo mucho a las personas, a los compañeros dirigentes, un saludo externo, no solo de mí, sino de muchos peruanos que ya estamos radicando en Brasil y que hemos seguido de cerca acerca su lucha. A los compañeros dirigentes actualmente aquí también, tanto en la Universidad Nacional de Ingeniería, llévense que ustedes están eh, levantando una bandera de, de lucha que tiene justificación, que están realmente pensando en otros. Sigan así. Ese justamente siempre ha sido el espíritu de la Universidad Nacional de Ingeniería. Sí, Sin tecnología al servicio de la sociedad hagamos valer siempre el día a día eso en nuestros corazones, y siempre tengamos eso, siempre que detrás de todos nuestros estudios está nuestra alma marte, y hay que saber llevar con honor el nombre de Nacional de Ingeniería. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Un al ingeniero William Zabaleta, ha sido presidente de la CUBE, representante de los docentes de la región, y es el que organizó el evento del jueves pasado Por favor. Bueno, gracias por la invitación. Quiero saludar primeramente a la organización de este evento, al vicerrector de nuestra Casa de Estudios y a nuestros distinguidos invitados. Quiero retomar las palabras del, del vicerrector cuando calificó al régimen como una dictadura cívico-militar. En realidad tenemos un contragolpe. O sea, Hay que estar claro contra qué estamos luchando, ¿no? Los golpes de Estado en la actualidad ya no son pues militares al frente, ¿no? Son golpes útiles. Este es un golpe de Estado. Estamos frente a un golpe de Estado. Que quiere acallar toda voz disidente. Y lo ha dicho bien claro. Nos vamos a quedar con 50 o 100 muertos al frente. Contra eso estamos luchando. La universidad tiene que salir al frente. Porque este, estos señores... Tienen a callar no solo todo, toda protesta política, tienen a callar toda voz disidente, toda expresión cultural disidente. Y para eso ya sabemos cómo lo hacen. Le mandan pues a la SUNAT, le mandan a los fiscales, ya sabemos las lecciones del fujimorismo, ¿no? Lo están haciendo actualidad. Quieren acallar a callar a nuestro rector. Y entonces, en ese espacio de construir oscuridad de estas fuerzas, la universidad tiene que prender la luz. La universidad es luz en la oscuridad. Y nosotros como universidad tenemos que evitar que se cierren los espacios democráticos. Y la fuerza de la universidad, y esta universidad es grande, y hay que ejercerla. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Vamos entonces con las palabras de cierre de nuestros expositores. Primero el ingeniero Michel Ascueta, luego el ingeniero Mesías Guevara, y cierra por supuesto el señor vicerrector. Palabras de cierre. Por favor, palmas para no? Michelle Ascueta. No, muy breve, amigas y amigos. ¿Se escucha? Sí. Sí, perfecto. Que he seguido con muchísima atención, créanme, desde la primera de Leandro hasta la última. Y en primer lugar, decirles a los amigos de Puno que si hay. El sentimiento de solidaridad activa, como yo le llamo, con todo Puno y con toda la, la región sur. Sigan adelante y, y de verdad que es un ejemplo para todo el Perú. Solo primero. Y luego eh, comentarles algunas pequeñas cosas muy rápido, como Leandro, por hablar desde la primera, hablaba de la necesidad de los espacios de debate y realmente la universidad tiene que ser o las universidades, porque no hay mucho. Es lo que he dicho antes, al comenzar, cuando le dije cómo está el Perú, ¿no? Pero una de, de las manifestaciones es esa. No hay, porque los partidos no lo son. Los partidos deberían ser espacios de debate, ¿no? Y otro tipo de instituciones. Y no las hay. Y en Puerto América las hay. En Chile, en Argentina, todo el mundo lo sabe. En Colombia, en México, más todavía. Pero acá no hay. No hay espacios de debate, de escucharnos lo que todos ustedes, casi todos los que han hablado lo han dicho. Cuando han dicho que lo que necesitamos es la unidad. Pero la unidad, por lo menos, que es una de las banderas que levantamos, en objetivos mínimos comunes a todos los peruanos. Que sí existen, sí existen, por favor. Existen objetivos mínimos comunes a todos. Y lo han, lo han dicho ustedes con los ejemplos que han ido eh, colocando, ¿no? Perdón. entonces trabajemos por ahí. Y luego, nada más que decirles que todo lo que han hablado como estudiantes también es un ejemplo para todos, para todo el Perú, desde la UNI y desde las demás eh, instituciones estudiantiles que hay acá. Y, y les necesitamos porque necesitamos que los jóvenes asuman, pero de verdad que no son palabras en el aire, créanme. Es una necesidad. Estén presentes, no tengan miedo, avancen, díganlo, repítanlo una y otra vez, hasta que, como le digo a los jóvenes siempre, yo soy profesor, no soy ingeniero, acá estoy rodeado de, de ingenieros, ¿no? y siempre lo digo, ¿no? que esos espacios para la juventud hay que conquistarlos. Nadie se los va a regalar, porque quizás los adultos ya tenemos nuestro modo de, de ser, de hablar, de, de relacionarnos y de inclusive de estar, ¿no? Entonces, tienen que seguir luchando por estos espacios y que con ustedes, que el Perú tenga nuevos líderes, como he dicho antes. Les necesitamos. Gracias por su ejemplo. Magnífico, magnífico. Recibimos nuevamente con fuertes palmas al ingeniero Mesías Guevara, que merece todo nuestro aprecio. Por favor. Bien, yo la verdad que me he quedado sumamente, gratamente sorprendido e impresionado por todas las participaciones que ustedes han hecho. Encuentro en ustedes bastante sentimiento, sincero, honesto y sobre todo con esa conciencia cívica patriótica y democrática de que siempre los hombres y mujeres de bien debemos de tener el diálogo es algo que siempre debe existir pero sin embargo ese diálogo tiene que tener resultados porque si no ese diálogo se puede convertir en una mecedora por eso yo postulo una ecuación también ahí 2D más R igual a C D, de diálogo discrepando, no importa, más resultados, pero con el objetivo de generar algo que hemos perdido en el Perú. En nuestra patria, lamentablemente, últimamente, hemos perdido la confianza entre nosotros. Nos miramos de reojo. Lamentablemente existen la media de verdades. Y con media de verdades no vamos a construir democracia. Con media de verdades no vamos a construir, construir institucionalidad. La desinformación hoy campea, por eso alguien decía que un periodista que desinforma es un peligro para la sociedad. Pero ahí está, la conciencia crítica, ahí están los T los estudiantes universitarios, y están los profesores universitarios, están las universidades, precisamente para tener esa capacidad de construir una conciencia crítica, siempre con un pensamiento eminentemente positivo los peruanos tenemos una gran virtud por nuestra sangre corren muchas tradiciones desde el sur hasta el norte el oriente hasta el este o hasta el oeste perdón siempre hay una gran historia que nosotros no debemos olvidar recordemos que nosotros venimos de los incas incluso de los pre donde hay mucha historia somos una gran nación somos un viejo país milenario que sin embargo necesita hoy más que nunca encontrar esa luz, ese rumbo. Y esa luz, en definitiva, son ustedes, los jóvenes. Son días saciados que estamos viviendo, pero sin embargo esa fuerza está en vuestros corazones. Les reitero mi profundo agradecimiento por haberme escuchado y por haberme permitido estar acá con ustedes, sobre todo en una universidad con mucha historia como lo es la Universidad Nacional de Ingeniería. Muchísimas gracias, que tengan ustedes muy buenas días. Muy reconocidos al ingeniero Mesías Guevara. Para las palabras de clausura, el señor vicerrector, doctor Arturo Talledo. Por favor. Antes de, de las palabras de clausura, mi agradecimiento a todos los que han participado. En, pero yo también tengo algunas preguntas directas que me hicieron sobre eh, qué está haciendo la UNI para industrializar el hidrógeno verde. Después me preguntaron también por reemplazar el satélite por, perdón, re, reemplazar eh, la fibra óptica por eh, satélite. Ya, entonces, eh, sobre lo primero es más fácil para mí contestar. ¿no? La UNI sí está haciendo algo por industrializar, no solamente. El verde No hemos mencionado eh, otras industrias, no, batería de litio, electromovilidad, motores, etc. Eh, en cuanto al hidrógeno verde es lo que estamos avanzando más. Este, Ya hemos aprendido por lo menos, porque era una propuesta de campaña de nuestro candidato a rector y hemos aprendido en el primer año y hemos construido un pequeño laboratorio y para el siguiente año, ese laboratorio pequeño, eh, ya este, hemos hecho las compras para agrandarlo. Ya tenemos un laboratorio mediano, digamos, comprado, que se va a poner en actividad los próximos días ya. no Está volando eh, de China a Perú. Hemos comprado en China, en los equipos. Eh, y, en, eh, y lo más importante es que también estamos comprando, hemos conseguido un... Eh, financiamiento ¿eh? importante, 5 millones de soles solamente para una planta piloto de hidrógeno verde y eso sí es un poquito más largo el camino para construirla, esperamos a fin de año recién estar construyendo una planta piloto que tendrá como objetivo este, sobre todo capacitar personal o sea, ahí, ahí viene nuestra contribución ¿no? eh, capacitar ingenieros para que salgan a la industria y, y, digamos, puedan desarrollar los proyectos que hacen los inversionistas, ¿cierto? O sea, empresas. En cuanto al satélite, ese problema del satélite o, o de los sistemas satelitales para comunicaciones vienen siendo tratados por INICTEL, INICTEL es UNI también, ¿no? Y CONIDA. Tenemos fuertes coordinaciones y estamos avanzando en investigación, en satélites. Eh, lo de 15 millones le parece barato. Eh, yo creo que ojalá que consigamos ese presupuesto y voy a verificar si las cifras son correctas. Yo creo que sería razonable eh, lo que ha dicho el estudiante y eh, para mí es nuevo. Pero tenemos que eh, digamos, eh, hacerlo mejor para el país, para la conectividad de todos los pueblos pequeños que hay en el país y que necesitan, ¿no? Eso, en cuanto a las respuestas que, a las preguntas que me hicieron, y eh, finalmente entonces yo quiero agradecer a Michelle Ascueta, ¿no? Un conocidísimo eh, personaje en la política peruana, ¿no? Desde que era niño, lo conozco, <risa> somos más o menos como... <risa> No tanto, no, no, no tanto. Éramos universitarios, ¿no? Éramos universitarios. Y, y él ha sido mi alumno, por si acaso, ¿no? Me, me acabo de enterar que ha sido mi alumno en una prestigiosa universidad peruana. Estoy entonces eh, muy feliz de tenerlos acá y también a ustedes. Y estoy muy contento también porque se ha reconocido, ¿no? Que la tecnología tiene que ser una fuerte componente de la política para llevar adelante el desarrollo del país, el desarrollo económico y el desarrollo social del país. Sin más, agradezco a todos por su presencia. Muchas gracias. Ah, no se olviden el próximo jueves, Fernando Villarán. El próximo jueves, el ingeniero Fernando Villarán sobre el desarrollo sostenible.